Estás entrando a Larquemur Larquemo Larquemur El universo oculto de Oxlack Investigador Larquemor Hola, hola, buenas noches a toda la gente que está entrando a esta transmisión en eh, las diferentes redes sociales. Vamos a iniciar también la transmisión para TikTok. Vamos a iniciar aquí para TikTok. Y vamos a dar inicio a esta emisión más, una emisión más, un podcast más, donde tenemos a un invitado muy especial, donde vamos a hablar de temas muy interesantes. Estoy muy emocionado porque a mí me gusta conocer cosas nuevas. Y yo creo que el día de hoy voy a conocer algunas cosas nuevas, y eso me pone muy contento, muy contento. Eh, le mando un saludo a Game Ray Back, a Lourdes de la Garza, a Francisco Javier, a La Larva, a Margarita Costa, Enrique K., Puerta Geek también, bienvenidos a toda la gente que está viéndome en TikTok, ya solamente me falta poner Instagram, y damos inicio a esto. Aquí tenemos el otro, la otra cámara para iniciar en Instagram también. Y bueno, un abrazo para la Brujita que se ve, para Nelly Gamer, gracias a Leticia Altamirani. ¿Cómo estás Leticia Altamirani? Te mando un abrazote hasta Puebla, Leticia. Gracias por estar viendo esta transmisión. Vamos a empezar aquí el en vivo comprobando conexión, dice, y bueno Andrea Chulada, le mando un beso gracias Andrea, porque siempre me acompaña, no solamente en las transmisiones sino ah. en, el, en mi corazón también me acompaña, también me acompaña de corazón, José Iturbide a Margarita Costa, a Francis 3, gracias a Yadira de la Cruz, un abrazo allá en TikTok y toda la gente que se está uniendo en Instagram, también esta noche vamos a tener un tema muy interesante, porque vamos a hablar de misterios de fenómenos paranormales cosas extrañas que hay en Costa Rica, Costa Rica, me gusta mucho aprender sobre leyendas, historias y demás de diferentes países y hoy eh, tenemos afortunadamente a una persona que nos va a platicar sobre historias en Costa Rica, así que vamos a darle la bienvenida a Rodrigo, buenas noches Rodrigo, bienvenido, gracias por estar esta noche aquí en vivo y en directo. Muchas gracias, Osla, este, un gran saludo a vos que me invitaste a participar en este espacio tan interesante y a los contertulios que nos acompañan esta noche. Este, muchas gracias. Gracias, bueno, qué bueno que también tuvimos la oportunidad de conversar un poco y de hablar acerca de estos temas que también, como en México, toda Latinoamérica existen, que son las leyendas, que son... Las eh, historias paranormales, ufológicas y demás. Entonces, pues vamos a dar inicio. Yo sé que tienes algunas historias por contarnos. Primero quisiera preguntarte sobre eh, cómo te nació el interés por, por conocer estos temas, por los temas paranormales, el misterio. ¿Fue desde niño o en algún momento ya mayor fue que te eh, empezaron a interesar? Yo estoy convencido que a, a quienes nos gustan estos temas es algo con lo que ya nacemos, con una inquietud que traemos desde que, desde que estamos muy, muy pequeños. En mi caso, eh, yo soy folclorista, yo me dedico a, a la conservación de los relatos, de las leyendas, de los mitos, ¿verdad? Y de todos esos relatos que eh, se transmiten desde los abuelitos nuestros, ¿verdad? Sí que nos motivaban a esas cosas y nos, nos entretenían con todas esas, aquellas historias. Entonces, sí, es algo que, que, que tengo yo desde muy pequeño. A mí me gustaba mucho, en aquellos años que no había internet, este, leer cierto material que había, como selecciones, por ejemplo. verdad Selecciones Reader Dias, llegaba Exacto. A... Mi abuelo las coleccionaba, tenía eh, torres de esas revistillas. Sí, ¿verdad? sí. ¿Tenían temas interesantes, selecciones temas de vida interesantes, para eh, posteriormente eh, estudié antropología, no, no me dedico a eso, ni, ni, ni soy antropólogo, pero este sí es una motivación que me gusta mucho, toda la vida, eh, los temas eh, culturales y leyendas, y lo que habla el pueblo, pues. O sea, exactamente las cosas de, de la sociedad, eh, en sus diferentes épocas, a mí también me gusta muchísimo la antropología, si yo hubiera podido, hubiera estudiado antropología, paleontología, son eh, ramas, son ciencias que me gustan muchísimo, y precisamente dentro del estudio de, del ser humano en sociedad, en las culturas, en las diferentes culturas y regiones, pues se, se escuchan y se hablan de, de muchas leyendas, de tradiciones, de folclore eh, cuéntanos una leyenda por ahí, yo sé que tú tienes unas historias que nos vas a hablar más a profundidad, pero a lo mejor una, empecemos por una leyenda que haya en Costa Rica. Bueno, tal vez eh, una de las leyendas eh, más famosas, eh, en realidad centroamericanas, porque este, nosotros en Centroamérica compartimos la mayoría de los, de los mitos, ¿verdad?, lo que cambia un poco es el, el nombre del espectro, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso que la llorona es famosa en toda Latinoamérica, ¿verdad? Sí. con algunas variaciones. En nuestro caso, yo hablaría del cadejos, ¿verdad? El cadejos es este un perro este muy grande y con muy mala actitud, por decirlo así, que tiene los ojos rojos, se dedica a atormentar a los viciosos sobre todo a los alcohólicos, ¿verdad? Aunque algunas veces, en algunas de las historias, más bien es todo lo contrario, es un protector de los indigentes, de los alcohólicos, y espanta a las brujas. ¿verdad? Este, okay. la, la leyenda, este, que ya tomó tintes de cuento y ha sido llevada a la literatura por varios escritores costarricenses, cuenta que en los tiempos coloniales había este un joven que fue eh, convertido en esta bestia mitológica porque eh, por desobediente por vicioso y por agresor entonces él fue condenado a vagar eternamente convertido en esta nombre bestia este, siempre con sed verdad pero no sed de, de agua sino sed de alcohol entonces si te lo topabas en un camino este, y tenías alcohol, podías ofrecérselo para que te diera paso y no te agrediera, ¿verdad? O, okay. es, o utilizar una famosa eh, arma herramienta del campesino costarricense que se llama la cruceta, que es, okay. una especie, es una especie de machete espada, ¿verdad? Que se utilizaba tanto como herramienta como arma. Y también en los tiempos en que Costa Rica tenía ejército. Entonces, esa eh, tenía una guarnición que hacía una cruz. Ok. En el momento que te topabas al cadejo, tenías que clavar la, la cruz en el suelo, bañadita en agua bendita. Entonces, y decirle, buenas noches Lizardo, porque parece que el nombre eh, humano del cadejo es Lizardo. ¿verdad? Entonces, él te daba paso y te acompañaba hasta la puerta de la casa. Ok, qué interesante, El Lizardo se llamaba este humano que se, que se convirtió, lo convirtieron en perro, era como sí, un claro. perro fantasma, no es como el Cadejo es un perro fantasma. En, en algunas descripciones este, la gente eh, eh, ya lo ha mezclado como con eh, la, los licántropos, como con hombre lobo, pero okay. originalmente se trataba de un canino muy grande. Ah, bueno, y un detalle que omitía, que se me olvidaba, que siempre andaba arrastrando unas enormes cadenas que eh, representan las cadenas del vicio eh, y de la vagancia. Porque un dato muy interesante es que detrás de cada leyenda eh, o de tradición hay un mensaje moral, ¿verdad? Okay. Es, eh, el de respetar a los padres, el de no ser vicioso, ¿verdad? Porque eh, la, se pierde la humanidad y se convierte uno en una eh, literalmente en una bestia de montaña. En Costa Rica son muy amables, de hecho se ha Muchas mencionado gracias. que Costa Rica es el, el, el país más, más feliz, el país con más paz en el mundo, eh, es, es cierto en mayor medida esto, esto que se dice de Costa Rica, la gente es mucho más tranquila, no es violenta, sé que no tienen ejército, pero sí es verdad que, que uno en Costa Rica puede sentirse muy cómodo y muy seguro. Mire... Te voy a decir que eh, depende del punto de comparación, ¿verdad? Este, si lo comparamos también, tal vez con otros países de la región, ¿verdad? Que, que están en, en situación de violencia extrema, pues sí, ¿verdad? Pero debo decir que lamentablemente en, en los últimos años la violencia también ha llegado a Costa Rica, la delincuencia, ¿verdad? Y, y, y ya... Ya, nos, ya no somos tan tranquilos ni tan pacíficos como lo éramos antes, ¿verdad? Eh, y esto se ha agravado por la situación económica del mundo, por la pandemia, ¿verdad? Pero yo pienso este, que muy dentro de, de nuestro sentido eh, de identidad nacional, los costarricenses sí nos sentimos muy orgullosos de ser pacifistas, de no tener ejército, y de nuestro espíritu de conservación natural también es parte ya de, de, de lo que llaman ahora de nuestra marca país ¿verdad? eso se mantiene lo de costa rica del la conservación de los de los animales y de la, de la flora y de la fauna porque precisamente se iba a ser el canal de panamá en territorio tico y terminaron por por negarlo y por eso lo hicieron en panamá es esta así sí. la historia el, el otro dato interesante es que aquí se prohibió constitucionalmente la exploración minera y la exploración petrolera, ¿verdad? Este, está prohibido, y aunque cada cierto tiempo, ¿verdad? Aparecen debates y aparece gente que quiere este, buscar petróleo y buscar minerales, ¿verdad? Tierras raras. Entonces, este, pero sí, es Afortunadamente, eh, eh, me siento orgulloso de decirlo, este, eh, tenemos un, una bella biología muy rica en flora, fauna y el, y el tico este, es conservacionista. Yo pienso que de corazón somos conservacionistas. Y de hecho, los iba a hablar precisamente de una situación eh, sobre el río Tárcoles, ¿no? Yo conocí el río Tárcoles y, y es impresionante. ¿Nos puede contar un poco qué es el río Tárcoles que hay ahí y cuál es la situación que nos quería platicar? Sí, el río Tárcoles se ha hecho famoso en los en los últimos años. Es un río que se, que se encuentra... este llegando a, a, las, a las playas más eh, turísticas de costa de la meseta central, en realidad, que es la playa de Jacó, ¿verdad? Este, eh, pertenece al, can, al cantón de Garavito, este, Punta Arenas. ¿verdad? Y en los últimos años, eh, no sé, tal vez 20, eh, 25 años, eh, se ha dado una gran, un gran número de cocodrilos, del famoso cocodrilo americano, son animales de 3, 4 metros, e incluso se han reportado más grandes. Y vos lo viste con tus propios ojos, este son muchísimos, ¿verdad? Las imágenes son impresionantes. Yo te puedo decir que cuando yo estaba pequeño, en los años 80, este, ahí no había cocodrilos, no había ni uno, ni uno solo. Sí. Y, y tanto era así que la gente nadaba en ese río, se wow. pescaba. no ahora pes es imposible. No, es Entonces, imposible. Ha muerto bueno, gente. Es lo que iba a preguntar. Ahorita nos platicas sobre eso. Nada más comentarle a la gente que el río Tárcoles ya se volvió un eh, punto turístico. Entonces ahí te, se detienen los, los vehículos que llevan a turistas y te puedes asomar por el puente. Y sí. abajo está lleno de gigantescos cocodrilos. Lleno, lleno. O sea que si alguien cae eh, del puente, o sea que. Termina despedazado en segundos por tantos cocodrilos que hay en el, en el puente este del río Tárcoles. Entonces me ha dicho que sí han sucedido, sucedido eh, episodios de accidentes o gente... Lamentablemente, que ha sí. Sí, ha habido este, en los últimos años eh, varios eh, muertes, ataques y también muertes. Este, algunos de turistas que este, desobedecieron, ¿verdad?, y, y, y se metieron tal vez en estado de ebriedad, o, y algunos este, accidentes que ocurren porque el cocorilo no se queda debajo del puente, él se desplaza por los afluentes del río cerca de, de, de las otras propiedades, de, de los, y ha, han atacado a los campesinos, a la gente que vive por ahí. Ok, qué eh, feo esto de que el, a, turistas hayan perdido la vida y es que es sí es si a alguien simplemente se le ocurre pararse un poquito en el, en el barandal del puente ya ya y terminó su ya ven que ahorita es mucho de costumbre de tomarse selfies y precisamente esa toma de, de querer que salgan los cocodrilos y que uno se hace para atrás en el barandal del puente pues ahí puede suceder uno de, de estos eh, pues episodios. Hace, hace un par de semanas este, se prohibió, este, porque hay gente que, que tiene sus negocios con los cocodrilos, yo no sé si vos conocés el caso, el famoso caso de Panchito, el cocodrilo. No, a ver, cuéntame el caso de Panchito Cocodrilo. Es un, fue un cocodrilo que era, que era manso, ¿verdad? Porque había recibido un, un tiro, y entonces, este, no se defendía, no atacaba, y un hombre de la comunidad, te voy a mandar el, el, eh, los videos y los links que hay, porque es muy, muy interesante, y es muy famoso en Costa Rica, entonces él por años hacía un espectáculo, se metía al agua con el cocodrilo, se besaban, se abrazaban, bailaban, era su perrito, y era un cocodrilo enorme y muy gordo, y, este, y así fue por años, y la comunidad era conocida como, por ese cocodrilo, y es posteriormente, hace poco, el cocorillo co co se murió y la okay. comunidad entera le hizo su, su sepelio su vela, sus, todas sus pompas fúnebres como él se merecía. Y lo sí, lloró es que... mucho y, y, y, y su compañero de toda la vida, este, eh, descorazonado, ¿verdad? Como, como quien pierde a un amigo. Okay, o sea que alguien, por ejemplo, alguien que muera, todavía ya de muerto, puede tener pompas, pompas, ¿cómo dijo? <risa> Hey, algunas los las tienen estando en vida también. Pero a veces no alcanza, entonces, ya de moto todavía puede tener pompas funerarias puede o como... Puede tener es? pompas fúnebres. P pompas fúnebres. Oye, y es el Panchito o Ponchito, ¿cómo se llamaba el cocodrilo? Ponchito. Es que me va a matar aquí mis coterráneos mis porque se, se me olvida el nombre, Panchito se llamaba. Panchito o Ponchito, bueno. Pon, algo ponchito, así. ponchito, Ponchito. Ponchito. ¿Y este estaba en el río Tárcoles o era parte de, de la afluente? No, de la era parte. Este fue un caso muy especial de, de un cocodrilo que estaba en cautiverio. Ah, de un Pero, cocodrilo en cautiverio. Una de las grandes historias que he recopilado yo en esto del folclorismo eh, apunta precisamente a, al asunto de la proliferación de cocodrilos en ese río. ¿Verdad? Esta sí no, no, no tiene mucho de, de, de mitológico, sino es una cuestión muy real. Sí. Eh, y, y siempre que la cuento me regañan y me dicen que soy un mentiroso y todo, pero bueno, es, es lo que yo he escuchado y he escuchado muchas versiones. A ver, cuéntanos. Este, Costa Rica eh, hace 60 años estaba deforestada, ¿verdad? Era de, de los países más deforestados de, del mundo, ¿verdad? Porque somos un territorio pequeño. Entonces, okay. porcentualmente, hayamos eh, eh, eh, destinado a la ganadería a la tala, a la siembra de monocultivo, del banano, etc. Sí. Y durante un gran esfuerzo que se hizo por parte de las instituciones, de, de los movimientos ciudadanos, ambientalistas, se logró convertir el, el oasis que es Costa Rica ahora, ¿verdad? Sus selvas, este. Fue un gran esfuerzo que es otro orgullo nuestro. Y en ese esfuerzo se cometieron algunos errores. Y se involucra, por ejemplo, a las universidades, eh, eh, a ciertas este, organizaciones ambientalistas que reprodujeron más de lo que los ecosistemas podían sostener. Okay, Como le digo, o sea, yo, yo tengo los relatos de la gente que participó en eso pero siempre que digo eso me dicen y la evidencia y la foto y el ADN y las huellas en el pedal de la bicicleta. Entonces, pero los relatos son que se llegaron a liberar enormes cantidades de cocodrilo en el, en el río Tárpoles, esperando que sobreviviera apenas una pequeña parte de ellos. Pero sobrevivieron más, ¿no? Pero, Hubo sobrepoblación. Pero, y, ajá, es cierto porque este, parecía que, que hay tilapia también ahí, que, que es otra infiltración de nuestros ríos. ¿La tilapia porque es un se, pez? Se, es, es un pez de agua dulce eh, traído de Asia, un cíclico, este, que se utiliza, se vende mucho, es muy sabroso, y el tico lo consume muchísimo, el, el, la pancita de tilapia, el no sé qué tilapia, es un producto de la canasta básica. Pero... Okay son voraces, la tilapia es un pececillo voraz que puede acabar con las especies locales. Ahorita recordemos una leyenda de Colombia que habla sobre un hombre cocodrilo, ahorita estoy pensando si por esta cantidad de cocodrilos que hay en Costa Rica, no hay alguna leyenda de un, aparte de Ponchito, de un cocodrilo que, que fuera violento, que fuera más grande que los demás o una serpiente, ¿Un animal que se esconde dentro de, las, eh, de la vegetación tica? Pues sí, existen algunos. El, con el cocodrilo, como te digo, es un fenómeno muy nuevo, de a lo mucho 30 años. Entonces, okay. pienso que no ha dado tiempo, ¿verdad? No ha dado tiempo, pero son momentos para que aparezca el hombre cocodrilo o, o algún críptido de ese tipo. Pero, por ejemplo, aquí se habla del famoso oso caballo, Oso caballo? Es un, es un, yo diría que ese es un críptido y no un animal mitológico, un ser mitológico el oso caballo, nuestros abuelos lo hablaban como es de algo de origen paranormal okay. y por la forma de describirlo ahora se ha llegado a la conclusión de que se hablaba del, este, del hormiguero gigante americano que dicho ah. sea de paso está extinto en nuestro país en Centroamérica, en algunos lados eh, se ha reportado, pero aquí hay una búsqueda, incluso este, quien logre identificar un, un este, hormiguero gigante en nuestro país sería muy famoso. Es, esa... ¿Cuáles son las características de un oso caballo? Un oso caballo este, tiene eh, pelaje como de oso y cabeza como de caballo. La cola es como la de un caballo y tiene las pezuñas, las garras como las de un oso y se puede levantar, parar en sus dos patas traseras cuando cuando eso es la característica que, que más eh, evidencia que se trata de, de un hormiguero, que él se levanta en sus patas de atrás y enfrenta a la gente con sus uñas y eso es lo que hace el el, el hormiguero gigante cuando se siente amenazado y son muy bravos, se presentan animales grandes. Esa leyenda es de, tiene mucha historia dentro de Costa Rica. ¿Es, es, sí. es algo que, que se cuenta desde los viejitos, digamos? Sí, este, eh, todo costarricense ha escuchado hablar de, del famoso oso caballo. O el oso caballo. Me suena eh, como a estos eh, animales prehistóricos, como está mencionando, del cuaternario, pero si sí, no sé más bien si como hormiguero o como perezoso como a los megaterios que eran especies de perezosos gigantes de, de, de, de no sé como de 3 4 metros que fueron también en, en, en aquellos periodos existieron en estas tierras o pudiera ser pudiera ser precisamente uno de esos animales del cuaternario que haya sobrevivido y bueno ¿cuál de la gente lo, lo vio ata atacaba a la gente a la mi abuelo, a ver, mi abuelo sí. me contaba que ellos, este, eh, trabajando en, en la zona sur de nuestro país, donde se encontraban las, las plantaciones bananeras, y él era comerciante y, y iba por esos lados, en, estamos hablando de los años 30, tal vez, 30, 40, este, escuchó que le tocaban la, la puerta, como que le arañaban la puerta y ellos se levantaron muy asustados, en ese tiempo todos esos viejillos andaban su arma, seguramente un rifle o algo así, se levantaron y se y dieron al oso caballo, ¿verdad? Con sus uñas, este, tiene su lógica porque este, ellos andan detrás de las termitas, y en las casuchas de madera están llenas de termitas, entonces tiene su lógica que ellos rasguen las eso es muy la común, pasión. que la gente dice que el oso caballo llega hasta la puerta de la casa, ¿verdad? es porque vienen a atraídos por la madera, pero como te digo, este, tiene muchos años que no se reporta en el país, el, el hormiguero gigante, y, y, y se ha hecho todo un mito, gente que dice que lo vio, fotografías, pero no son aquí, son en Nicaragua o, o en Guatemala. ¿El oso caballo también se ha aparecido en Nicaragua o Panamá, por ejemplo, que se hace en frontera con Costa Rica? Las, en la selva del darien eh, que es frontera con panamá existen y nosotros también tenemos algunos otros hormigueros pero no es precisamente de este que estamos hablando que era era más como de esta zona y precisamente el temor de la gente porque también he escuchado historias de que cuando le disparaban no moría verdad sino que nada más él huía pero él este, obviamente es un animal que no produce. Eh, Está, su tenemos unas eh, fallas de internet. Eh, pa, parece que ya estamos de regreso. Rodrigo, ahí estás. Sí. Presente. Ah, perfecto. Entonces estábamos con que si le disparaban al oso caballo, no moría. Sí, era una de las, de las creencias. Y precisamente eso pasa con el, con el hormiguero gigante. No es que no muera sencillamente es un animal con una, un cuero muy duro, posiblemente mal herido iría a morir lejos, ¿verdad? Ahorita que hablamos sobre esta bestia, que a lo mejor sí pudiera ser agresiva, violenta, que fuera grande, eh, me recuerda a un hecho que ocurrió precisamente en, en Costa Rica, no en Panamá, sucedió en Panamá, en donde dos extranjeras holandesas eh, se internaron en la frontera con Costa Rica y desaparecieron. Entonces, al estarlas buscando ya por algunos días, obviamente, eh, sus familiares se preocuparon porque ya no contestaron, porque no se encontraban por ningún lado donde ellas habían estado hospedadas, fueron a buscarlas a, a precisamente a esa área de la frontera con Costa Rica y descubrieron solamente un, un pie, dentro del tenis de una de las chicas, es decir, como si le hubieran de un tajo cortado sí. el pie y se quedó el pie dentro del, del zapato, también zapato. encontraron eh, sus mochilas de, de las muchachas y encontraron también la, la una fotografía. cámara fotográfica, sí. exactamente, cuando revisaron la cámara fotográfica se nota que, que hay fotografías simplemente eh, al azar, es decir, cosas que no están enfocadas que se ven borrosas, que son piedras, que son plantas, y se cree, se tiene la, la creencia de que cuando a estas chicas les llegó la noche, les cayó la noche, empezaron a, a alumbrarse o a, a ver qué más había para poder caminar, eh, lanzando fotografías con el flash para que se, se fueran iluminando, por eso las fotografías quedaron así, pero al final de cuentas, si eso sucedió, más noche les pasó algo, porque nunca aparecieron las dos, solamente el pie de una de las chicas holandesas con el zapato es todo lo que encontraron y sus mochilas. Entonces es un misterio y un misterio reciente de estos del año 2000, 2016, más o menos, 2015. He escuchado do, dos teorías sobre ver, eso. Amigos, cuéntenos. Este, una es que eh, los, la, las personas que viven ahí en la montaña... Este, los pueblos que viven ahí este, utilizan una, esca, unas escaleras hechas de bejuco y que amarran también con fibras naturales, y a eso le llaman escalera de mono, ¿verdad? Y ellos este, se desplazan en la selva, nuestra, la selva, eh, nuestra frontera con Panamá, eso ocurrió precisamente en, en la frontera con Costa Exacto. Rica. Exacto. Este, eh, son muy difíciles esas escaleras son muy difíciles de, de transitar sobre todo este los, los que hacen eso son la gente que las hace que están acostumbrados desde niños a utilizarlas y una de las teorías es que ellos eh, ellas sufriera un accidente intentando cruzar porque eh, lo grave fue que ellas abandonaron el sendero establecido el parque nacional tiene un sendero eh, con señalamientos este, indicaciones para que vos no te perdas, pero parece que ellas fueron más allá y decidieron aventurarse y como decimos nosotros, jugársela y se perdieron, y ya perdidas en la montaña este, trataron de que por lo menos una de ellas y, y cayó de la, de la escalera Ok, este, pero sus cuerpos no, no los encontraron y lo raro es esto que el pie eso, estaba cercenado también he oído teorías este, muy amarillistas de que cayeron en manos de, de narcotraficantes o de tratantes de blancas, pero este, que apareciera eh, lamentablemente una, una pierna que ya estaba cadavérica, era el hueso. verdad no, no estaba la pierna, ya lo que estaba era el hueso y el zapato. Yo, este... Pensaría, ¿verdad? Ya esto es mi opinión personal, que posiblemente las atacó un depredador. Eh, recientemente, en los últimos meses, por lo menos aquí, en el lado costarricense, aparecido muchos videos de gente que se topa con jaguares, que se topa con este, pumas, ¿verdad? Este, y con coyotes también pero muchos, ¿verdad? Y, y que los animales se van adentrando mucho en, en las propiedades, cosas que antes no pasaban. Pero todo esto es producto de las políticas de protección ambiental, entonces la fauna ha regresado, pero así como regresaron los pajaritos y regresaron las ranitas, también regresaron los grandes depredadores, ¿verdad? Y eh, también tapires, vos sabes, ese es otro tema interesante, eh, en nuestra eh, cosmogonía tanto, no. indígena, el, el jaguar y, eh, y, y la danta son animales sagrados sí, y, y, y el danta es súper agresivo es lo que mencionan incluso los relatos españoles cuando llegaron a las tierras americanas eh, hablaban mucho del danta eh, eh, el tapir americano verdad que es diferente al tapir asiático los españoles fueron sobre todo los que primeros llegaron a, a nuestras tierras fueron los peores para describir la fauna local, ¿verdad? Posteriormente vino gente más preparada, religiosos, monjes, este, que pudieron hacer mejor el trabajo, pero ellos lo que contaban lo enviaban en cartas a Europa y allá alguien interpretaba todo aquello, hacía un dibujo, un grabado de la descripción del animal y les quedaba un mozo terrible, ¿verdad? Este... <risa> Tengo algunas eh, fotos por ahí, si te las pudiera mandar ahora, Sí, sí. De hecho, aquí sí. podemos, ahí no tiene una opción que dice compartir. Abajo. Vamos a ver. Sí, compartir. Ah, bueno, sí. aquí las puedo trasladar. Sí, si usted le pone bueno. en compartir, le aparecerán opciones de, de acuerdo a qué ventanas tiene abiertas, en, abiertas en su computadora. Y entonces por ahí ya podríamos compartir las imágenes de que bueno, estamos hablando. El DATA es el tapir, el tapir americano, como dice Rodrigo. Eh, y que es diferente al, al tapir que conocemos comúnmente, porque sí. el tapir americano está en extinción, está casi extinto, ¿no? Está casi extinto. En nuestro país ha habido mucho éxito. Digamos, eh, eh, de que sea agresivo y violento, yo te puedo decir que eso no es cierto. Eh, yo he tocado este, tapires, eh, obviamente no en estado silvestre, porque eso es prohibido pero en, en, en cautiverio, en algunos eh, so, eh, lugares donde los rehabilitan y para volverlos a, a introducir en la naturaleza, y los he tocado, son animales muy gentiles y muy inteligentes, muy fuertes, eso sí. Y este, lamentablemente en, en el pasado la gente los consumía por su gran cantidad de carne. Exactamente, sí los consumían, claro. Pero eh, dentro de nuestros aborígenes... Eh, es un tabú, está relacionado a la maternidad, entonces sería un gran sacrilegio, verdad, alimentarnos de, de una de nuestras madres. Y este Danta, a pesar de que tiene como cuerpo de, de puerco, en realidad lo toman como pariente del elefante. Sí, está más emparentado eh, con, el, con los paquidermos y con los rinocerontes que con los cerdos. Exactamente. Sí, sí. Si nosotros le vemos la, la cara, este, tiene un, un, una pequeña trompa que mueve igual que el elefante y con esa trompa puede escarbar, revolver, este, se alimenta de, de cacao, de semilla de cacao. ¿Verdad? Ok, ok. Sí, y son, son agresivos a pesar de no, que... No, son, son agresivos, agresivos porque defienden, a, son muy bravas las hembras cuando están con cría. ok. Y, y son, tienen la fuerza para eh, defenderse de un jaguar o de un felino. Exacto, exacto, yo había escuchado sobre que se defienden precisamente de animales como el jaguar. y lo hacen He, escuchado, he escuchado historias de, de dantas que, que, que han matado perros. Sí, sí, sí. Por eso digo, sí, es un animal que, que tiene su carácter. Nuestros bosques eh, pudieran ser peligrosos. Por ejemplo, aquí se recomienda que no lleven mascotas a la montaña, porque la vida silvestre, los depredadores los van a ver como presas, ¿verdad? Entonces, yo tengo... Ajá. No, perdón, dime. Ah, yo le iba a decir que yo tengo, desde que supe el caso de las eh, holandesas que desaparecieron y que solamente encontraron sus, esos restos, sigo teniendo como mucha curiosidad por, por conocer la zona, como por ir a buscar más restos de ellas, eh, pero... Ese, ese espacio, esa frontera, es peligrosa porque me dice que ya hay depredadores, ya hay depredadores grandes que, que, que pueden suceder que me toque la misma, la misma suerte de las holandesas. Y, y, y se debe recordar que en nuestra región, eh, tanto Centroamérica como la frontera con Panamá, son este, territorios que han estado en conflicto bélico también, ¿verdad? ¿Verdad? Este, durante muchos años, entonces es posible que todavía por ahí quede este, algunos grupos, ya sean o, o, o delictivos, ¿verdad? o este, de, de, de tipo también bélico, ¿verdad? militar. Ok, no nos había, como paramilitares, ¿no? que, que se ocultan. Pudiera, de los... pudiera ser, ¿verdad? Eh, porque he oído mucho sobre este tema, ¿verdad? Eh, otra gente dice que los, los locales de, de ahí, este las asaltaron, y, y etcétera, pero nunca ha habido evidencia, yo no sé por qué a mí me suena mucho que estamos en, en un ataque de, de, de, un, de un depredador grande, de un jaguar, de un puma, o, o podría salir ahí la, la leyenda de un críptido no se habla, eh, yo, yo conocí la historia en Panamá y me decían que era tráfico de órganos, pero bueno, son los dichos, o la gente es lo que comenta, pero... Eso, eso dicen la gente de Panamá. Exacto. En Panamá... Yo vi ese video y la señora dijo que en Costa Rica había una, una banda o algo así de, de, de gente que descuartizaba para vender órganos, pero yo no he oído afortunadamente que eso sea así. ¿Y no se ha escuchado como de caníbales en, en, pues, en esta selva o este bosque protegido de Costa Rica? Pues no. Este, aquí las comunidades son muy, muy conocidas ya. Las comunidades eh, originarias son muy conocidas y también están muy, son muy cercanas. Pues, ya, ya están muy, muy occidentalizadas, por decirlo así, o muy, ¿verdad? Yeah. Pero es, son eh, comunidades hermosísimas con un bagaje cultural eh, increíble, una cosmogonía. Eh, verdaderamente interesante sobre lo, lo que se ha escrito mucho. Y sobre los grupos humanos precolombinos costarricenses, hay muchísimo que decir. Si hablamos de, de oro, si hablamos de esferas de piedra, de cerámicas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, ahorita hablamos de las esferas del dragón, que son algo que eh, para mí es muy importante. Yo sí les digo las esferas del dragón, pero quiero saber algo. Sobre un fenómeno paranormal que sea muy conocido en Costa Rica. Bueno, este hay, va, hay varios casos, ¿verdad? Usted sabe que, que Costa Rica es tierra de, de por el, la situación geográfica que tenemos, es tierra de terremotos, de, de temblores, de huracanes, de inundaciones. Entonces, como que el pueblo costarricense siempre está a la expectativa, ¿verdad? Sobre todo en ciertos momentos del año, de, del desastre eh, natural. Hay un pueblo, eh, aquí hubo a, hace unos años el terremoto de Cinchona, ¿verdad? Cinchona era un pueblito, ¿verdad? Que se encontraba muy cercano al volcán Puaz, ¿verdad? Cinchona, cerca del volcán Puaz. Sí era un pueblito, yo lo conocí, eh, ahí se cultiva fresa, se cultiva este, ganadería, este, lo que son helechos, plantas ornamentales y sobre todo lo turístico también, hay o sea, restaurantes, oas, etc. Ahí fue un desastre, ¿verdad? Hubo mucha muerte, eh, derrumbamientos, gente que, que, casas que quedaron sepultadas, nunca se supo nada. Eh, ese ese pueblo en, quedan algunas estructuras en pie, ¿verdad? Okay. Y ahí se, se afirma que ahí este, asustan. Yo, por ejemplo, este, te puedo decir que yo hace unos años eh, la visité, y tal vez fue la sugestión, ¿verdad? Porque evidentemente todo el ascenso, ¿verdad? Yo, como yo lo había conocido antes, es muy doloroso, porque refleja destrucción y, y de una cosa que era muy bonita y... y y que ahora representa una tragedia que ocurrió. Entonces, cuando yo estuve ahí, como te digo, no sé si fue la sugestión o, o ese sentimiento, pero yo he sentido una, una energía muy cargada, muy, muy, muy, muy, muy cargada, muy fea. Pero el pueblo sí, ahorita está en ruinas. Quedan algunas estructuras en pie. En el momento en que yo fui, me dicen que ya este, el, el pueblo ha salido adelante y, y han empezado a, a, a restablecer otra vez su comunidad, ¿Pero qué le pasó? ¿Fue que un volcán explotó o fue un terremoto? No escuché un, esa parte. Fue un terremoto. Eh, vos sabes que los terremotos tienen ciclos, ¿verdad? Se repiten cada cierto tiempo. Hacía 100 años antes había ocurrido ya un, un famoso terremoto ahí. Eh, uh -huh. Y just, justito, justito a los 100 años, este, volvió este, que afectó a todo el país. Yo soy de aquí de la, de la provincia de Alajuela. El, el PUAS pertenece a nuestra provincia y lo recuerdo con, con, con, con mucha angustia, ¿verdad? Fue un, un terremoto muy feo. Entonces, ¿podemos decir que el pueblo Sinchón es un pueblo fantasma? Es un pueblo fantasma. Un pueblo fantasma pues, interesante. No te, te cuento que yo me fui sin tomar una foto, sin nada y literalmente me fui corriendo de ahí. Ok, yo creo que de noche está interesante como para hacer una exploración, ¿no? Y además el lugar eh, es frío, oscuro, eh, pega mucho viento, hay unos árboles, hay unas sombras macabras, entonces se presta para los que nos encantan estos temas, es medio masoquista, que nos gusta asustarnos, sí. es, eh, estaría genial. Si un día viene, lo acompaño a que vayamos. Muchas gracias, creo que sí. Una pregunta, por ejemplo, aquí en México hay estos tipos de personas que se meten a los panteones a transmitir y a ver si le sale el muerto y se espantan y demás. En Costa Rica si uno se mete a un panteón de noche hay problemas. Sí claro, sí. Este de hecho este la invasión a la propiedad privada el, el costarricense es muy celoso de sus cosas ¿verdad? de su casa de su, sus. ¿Vos ¿Viste cómo tienen las casas aquí? que Están enrejadas completamente. Sí. Algunas con alambre de navaja, con hilo eléctrico, con un perrote en la puerta. El costarricense es, okay. es, es, es, es, es muy, muy celoso de eso. Eh, ¿No hay algún programa donde hagan ese tipo de cosas de que se meten en panteones en la noche? No. Bueno, que yo conozca posiblemente, pero no, no que yo conozca. Muy bien. Otro de los lugares paranormales por excelencia, no solamente de Costa Rica, sino de toda Latinoamérica... Es el eh, Sanatorio Durán. Sí. El, el Sanatorio Durán, aunque ya ha sido muy intervenido, ¿verdad? Es un centro turístico. Yo creo que vos estuviste ahí, yo, yo te vi. Sí, sí. Y este, fue en su momento eh, para tratar a los enfermos de tuberculosis. La tuberculosis, este después nos vino la polio. Eh, Etcétera, el, el cólera en muy, muy en el pasado, en, en los tiempos de, de, de 1850 y tantos, tuvimos también el cólera. Y como te digo, entonces fue creado con, con ese propósito. Y este, y tengo entendido por las fotos que he visto que, que era, un, era muy bonito y que ahí se, se no era este típico orfanato creado por monjas diabólicas que tira, se comían a los niños y eso, no, no eh, parece que se atendía muy bien a la gente y, y que dio muy buenos resultados y fue eh, una postura muy visionaria del doctor Durán verdad este, porque eh, en ese tiempo no teníamos eh, las instituciones médicas, que ten, públicas que tenemos hoy, ¿verdad? Bueno, y se dice que hicieron el sanatorio Durán alejado de la, de la ciudad Precisamente por esto de la tuberculosis. Sí, este en ese tiempo eh, se creía que la tuberculosis era muy contagiosa, ¿verdad? Ahora se sabe que, aunque en su momento puede ser mortal si no se trata, eh, hay otras enfermedades eh, de origen eh, viral o bacteriológico que son más peligrosas, ¿verdad? Eh, de hecho hay muchas fotografías bueno, varias fotografías que se han tomado en el sanatorio Durán, donde aparecen como rostros, como personas que sí. se asoman y demás, ¿no? es por eso que dicen que estaba muy muy embrujado, además que un programa de fenómenos paranormales de Estados Unidos eh, influyó mucho también para que se diera a conocer más el sanatorio Durán sobre el que estaba completamente embrujado sí, mucha de la, de la evidencia es de tipo fotográfico ¿verdad? De la evidencia, ¿verdad? Es de tipo fotográfico y otra este, son, eh, ¿cómo se llama? De cacofonías que se hacen, ¿verdad? De, en el sitio que se oye. Y está la famosa leyenda, que eso creo que existe en todos los hospitales de Costa Rica, porque en el hospital de la abuela teníamos, de una monja, ¿verdad? Una monja. Que asiste, que asiste en sus últimos momentos a, a, a, a, los, a los pacientes que están en el hospital. O pues esa historia en, es muy en... parecida a la que tenemos en México, que llamamos la planchada, pero la planchada es una enfermera. Entonces, en Costa Rica es una monja que atiende los, a, los, a las personas que van a morir. Una monja que viste de blanco, este, muy piadosa, ¿verdad? Y no, no está relacionado, digamos, con, con algo malo, sino con, con algo piadoso de Dios, digamos. Es una especie de ángel, diría yo. ¿Y ¿Cómo le llaman? La monja, la monja. Nada más? La monja. Sí, la monja. <risas> La monja. Okay. Hay, eh, para mí, a mí me parece más interesante eh, que, el, que es, eh, el antiguo presidio de San Lucas. San Lucas es otra isla, es una isla pequeña que se encuentra en, en, en Punta Arenas y funcionó en el pasado como presidio, como, pre, como cárcel de máxima seguridad. Entonces, este, ahí se sufrió mucho. José León Sánchez, el escritor, lo, lo conoces, este, escribió aquella famosa obra, La Isla de los Hombres Solos. Ah, ok, ok. Es eh, sobre sus vivencias en, en el presidio de San Lucas. Bueno, tiene mucho de ficción, obviamente, pero está basado en eso. Un paréntesis, es que José León eh, fue a dar a, a, a la cárcel de San Lucas porque este, se robó este, la virgencita de Los Ángeles. ¿verdad? O, ah, o por, por, eso, veces, lo, por eso lo mandaron a, a la isla, porque se robó una virgencita. Pero es que no es cualquier virgencita, es nuestra santa patrona. El equivalente es que se robara el tepeyac de la virgen de Guadalupe. Ah, la virgencita esta la chiquita color verde. Exactamente. Ah, se la robó, no, pues está cabrón, antes diga que no... <risa> que no lo lincharon ni lo colgaron de un árbol. Sí, sí, claro. sí se, se dice, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Él, lo cierto es que él siempre ha manifestado que él era un muchacho muy joven, un adolescente, y, este pues, con otros este, eh, maliantillos y ah. delincuentes juveniles, de ese, se la robaron, ¿verdad? Uf, no, hombre, no, pues valiosísima, no es un tesoro costarricense. Y he escuchado este varios eh, tuve la oportunidad de hacer una entrevista a unos indigentes de aquí okay. de Huela que eran ya ancianos y ellos me, me contaron que estuvieron, les tocó estar en, en San Lucas presos entonces alguna una historia muy interesante que oí de San Lucas es que decían ellos que por las noches hacía mucho calor y que a ellos les permitían como era una isla ellos podían andar ahí desplazándose por toda la isla Sí. A ellos les permitían dormir afuera pero nadie dormía afuera porque eh, en la noche cuando todo estaba oscuro se escuchaba el revoloteo de un pájaro gigante y que con el revoloteo levantaba los jarascal levantaba polvo, hacía mucho viento y las latas, las láminas del techo de, de, de, de, de, las, de, la, de la prisión de, de las casuchillas que había se querían salir volando y que lo más terrorífico me decían era que el animal se posaba en una especie de, de torre campanario que había ahí, y que en el momento en que se posaba retumbaba todo él. Era un pásaro gigante. Y después se alejaba con, dejando unos alaridos, unos gritos ahí terribles y diabólicos. Y eso les daba les da mucho, era parte del castigo de ir a San Lucas, el terror a, a, a lo que pasaba en esa isla y a los supuestos fenómenos paranormales que ocurrían. ¿Ya ese pájaro le pusieron algún nombre en específico? No, debo decir que esto eh, lo he escuchado solo de la, de la gente que, que eh, como, como se dice aquí de, de, de los privados de libertad, pues que estuvieron okay. ahí o que lo oyeron ellos mismos en las cárceles. Deberíamos hacer un, un libro de las leyendas y de las criaturas de Costa Rica y lo hacemos entre los dos. Claro, sería buenísimo. sería buenísimo. ¿Hay libros de, de estas leyendas en Costa Rica? Sí, sí este, nosotros hemos tenido costumbristas eh, que han hecho trabajos muy bonitos. Por ejemplo, eh, don Miguel Salguero, ya fallecido, fue uno de los costumbristas este, que más material recopiló. ¿verdad? Oh, Tenemos también ¿Usted gente... tiene libros? Perdón. Usted tiene libros de estos costumbres. Sí, sí. sí. Eh, sobre todo hay uno muy famoso que se llama eh, a través del terruño, verdad, de, de, de Miguel Salguero. Pero también a través del cuento, de la ficción, mucha gente ha trabajado esto. Uno de nuestros grandes escritores es Carlos Luis Fallas, conocido como Calufa. A usted encantaría mucho. Este Carlos Luis Sáenz, este se ha hecho Carmen Lira también. Eh, y después otra gente que ha hecho ya un trabajo más serio, ¿verdad? Más académico, como por ejemplo, gente de sociólogos, antropólogos, historiadores. Y, eh, por ejemplo, en mi provincia de la Juela hay una tradición muy bonita, que es el cuentacuentismo, ¿verdad? Entonces, y el folclorismo también. Entonces existen muchas organizaciones de jóvenes, de ancianos, que este, se dedican a recopilar leyendas, tradiciones y a contarlas, ¿Verdad? Uy, qué, qué interesante, qué bonito que se rescaten estas tradiciones orales, voy a mandar un saludo a Benito Carlos que nos mandó 50 pesotes, dice la monja y el pájaro Consuela se aparecían por las noches, hablando de la monja hay uno que se llama el, el cura sin cabeza o algo así, no? el padre sin cabeza, el padre sin cabeza, esa es otra leyenda de Centroamérica es, es muy centroamericana pero en las películas uno ha visto que también pertenece muy a la, a la cultura anglosajona, ¿verdad? Donde está el jinete sin cabeza. Sí. El nuestro sería el mismo, solo que anda a pie, sin caballo. Y lo más interesante de todo es que es un cura. Es un cura que, se le, eh, que a pesar de que se, se, se le castigó con la decapitación por este, la herejía. Porque o sea, este, el padre hizo herejía y por eso lo, lo, lo decapitaron. Sí. Y, y su castigo no fue ese, sino su castigo fue permanecer con vida sin cabeza. Oh, qué interesante. No sabía, sabe, conocía que en, en Centroamérica había una leyenda de un padre sin cabeza. La verdad, en México no tenemos que yo recuerde un, un padre, un cura sin cabeza. Un de, decapitado. Conocía la leyenda de, de Centroamérica pero no sabía sí. qué, hizo el, qué hizo el cura, qué, cuál fue su pecado. este Hay mucha literatura y alguna ya le metieron, verdad cada, cada escritor le mete su, su sazón, pero sí. en la que yo recuerdo, él había eh, desafiado a Dios. Había desafiado a Dios el cura. Ah, sí. Hay una, una otra leyenda muy bonita nuestra, que es la carreta sin bueyes. Ah, ya sí, sí, hay muchos en el chat ahorita que están comentando, eh, la, la carreta sin bueyes, ¿verdad? Sí. A ver, que es una, una carreta que, que, que fue maldita, ¿verdad? A, a vagar, asustando a la gente sin bollero, O sea, sin, sin quien la dirija. Sí. Y esa carreta que, como, como espanta? ¿Se escucha? Es, es muy interesante, ¿verdad? Es es ca casi entra en, en casi no entra pero casi entra como, cripto, como algo criptozoológico Ajá. porque parece que poca gente la llegó a ver lo que verdaderamente aterrorizaba era el sonido de la carreta cómo le hacía la carreta resulta que las ruedas de las carretas costalizantes son de madera Ajá. ¿verdad? y este tenía una banda metálica entonces producían un sonido, no, no me rete porque puedo hacerlo, hágale, hágale, porque es, ay Dios mío, sí le sabe hacer, oh, y así se escucha en la noche, eh, sí, mi abuela decía que ya la había oído, ella, su, su abuela escuchó a la carreta sin güeyes. ella decía, verdad, este, Oiga, pero dicen que esa carreta, bueno, esa carreta también se escucha en algunas regiones de México, pero dicen que cuando se escucha es porque alguien va a fallecer. ¿Eso no se dice en Costa Rica? Sí, exactamente. La carreta viene por voz. Eso, eso es lo más terrorífico. Que si la oyes es porque ya no te toca más. Pero hay otro concepto ligado que es montarse a la carreta. Montarse a la carreta quiere decir embriagarse, emborracharse. Entonces uno oh. dice, ¿qué se, hizo, ¿qué se hizo fulano de tal? Y dicen, uy, ese día se anda montado en la carreta. Oh, es un dicho para decir, está es tomando, día. o anda sí. tomando. Anda tomando, anda de fiesta, sí. Ah, acá, México. Es que, es... Ajá. Hay un asunto muy interesante, es que muchos de nuestra eh, mitología y de muchas culturas se comparten desde México, por todo el área porque culturalmente estamos ligados, ¿verdad? El, el Istmo de Tehuantepec, el Mesoamérica, Mesoamérica termina en Chiapas, ¿verdad? Si vos ves la gente de Chiapas y, y los centroamericanos, y, y, somos casi prácticamente los mismos. Es más, en, yo he, he escuchado a gente eh, de esa zona de México que habla de vos. Sí, sí, sí, de, de, hecho? de hecho. Sí, de de hecho, Las comidas. Con Guatemala, claro. Y los tamales el uso del maíz y muchas lenguas, mucho de lo lingüístico. Eh, lo compartimos también. En, en Costa Rica, que digamos, no hubo una civilización como tal, toda parte también de este eh, imperio que era el Mexica y de lo que fue se, eh, Mesoamérica, pero ¿qué tribus eh, habían o cuál fue la más representativa del, del territorio tico? Bueno. Cuando, aquí eh, los primeros que hicieron trabajo arqueológico y, y antropológico eh, fueron estadounidenses cuando la bananera que eso ha marcado la personalidad del centroamericano y nuestra cultura la llegada de la united free company eh, eh, a nuestras tierras este, eh, se les permitió digamos, minor kit que fue aquel hombre que eh, famoso, que cruzó África, que le tocó hacer la línea férrea en África y en Asia, pues vino a Costa Rica, vino a Centroamérica, lo trajeron a abrir camino, abrir la brecha para que pasara el ferrocarril. Entonces, a él se le permitió que un kilómetro a cada lado de la vía tomara los recursos naturales que él quisiera, porque se consideraba no que era un negocio, sino que él venía a traer progreso, ¿verdad?, que más bien íbamos a quedar debiendo y que, entonces a él se le permitió, entonces de ahí se sacó eh, material arqueológico, se sacaron este, maderas preciosas, que se sabe que en el sur de Estados Unidos hay unos eh, balcones de caoba, de ébano, preciosos, todos fueron producto de, de, del saqueo de nuestros bosques, este, pieles, porque en, aquello, en ese momento eh, eh, lo que era la piel de jaguar, la piel de puma, de los, las plumas, etcétera, entonces vida silvestre, oro, ¿verdad? Y por supuesto material arqueológico. Entonces ellos fueron lo, los que en el 39, en des, el descubren, ¿verdad? La mayor, eh, la, las esferas de piedras, ese fue el caso, ellos fueron los que eh, sacaron ¿Sí a relucir las esferas de piedra. Fue la empresa bananera United Fruit United Fruit, United Fruit Company. Company. Exactamente. Qué aquí, aquí Ajá. este. Cuando nosotros hablamos de Estados Unidos, nos quedó hablar de la Yunai. Entonces Ajá. dice, vamos para la Yunai, o un primo mío que vive en la Yunai. En la Yunai, ok. La dice... Y hay un libro, hay un libro que te lo recomiendo, sí. del escritor Carlos Luis Fallas, que se llama Mamita Yunai. Mamita es, es sobre la, las condiciones terribles que se trabajaban en ese tiempo en las bananeras. En, la, en las bananeras, que fue también eh, parte de que. Eh, hubiera una producción tica, en este caso de, de los bananos, eh, y para el mundo de ahí se sacaba precisamente toda esta, esta fruta. Eh... Ha habido tres, tres grandes etapas, por ejemplo, la, la de el café, que es la Ajá. etapa fundacional de nuestra república, que este, nos define ¿eh? nuestro escudo, tiene semilla de café, tiene plantas de café, tiene barcos que representan las exportaciones de café al exterior y, y, y hasta la fecha, ¿verdad? Es el gran orgullo costarricense del café. Pero eh, después llegan las bananeras, que es el gran y, y poderoso monocultivo extranjero, ¿verdad? Otra forma de hacer cultura, otra forma de, de, hacer, de hacer patria también, ¿verdad? Y actualmente, este. El gran monocultivo de, de nuestras tierras es la piña. Oh, ¿verdad? no sabía, no sabía sobre y, la piña. Los ambientalistas no. son enemigos. Bueno, somos, digamos, yo también. Porque eh, eh, la cantidad de pesticidas eh, y de químicos que se utilizan en, en el desarrollo de la piña son terriblemente tóxicos. O sea, la tierra después de la piña, esa tierra no sirve para nada, está muerta. Uy, qué, qué, qué habla de, Y he, he oído, este, eh, eh, expertos diciendo que pasarían cientos de años en recuperar una tierra esta, ¿no? y ¿Y quién está, de esto. ¿Quién está, invirtiendo en la producción de piña? ¿Son mismos chicos o también es extranjero? No, eh, son transnacionales extranjeras. Híjole, ya claro. no tienen nacionalidad, sino que son consorcios de gente de, de todo lado del mundo. Claro. Pero después, después de Hawaii. Somos el, el segundo lugar, el segundo productor de piña del mundo. No sabía, no sabía que la piña ya estaba siendo desde Costa Rica. Quiero platicar una anécdota aquí, una historia eh, que es parte de lo que ahora soy como investigador, presentador exponente de misterios. Eh, cuando yo era chico, eh, y alguna gente que ya ha ido a mis conferencias o que ya ha escuchado muchas entrevistas mías, sabrá que eh, yo me basé mucho y me gustó bastante el tema de los fenómenos paranormales y el misterio por eh, eh, por este señor eh, se, se me fue <ríe> Jiménez del oso Jiménez del oso español el, el, el español eh, sí Fernando el, el... Jiménez del oso él eh, Hizo muchos viajes eh, alrededor del mundo y yo recuerdo que uno de los capítulos que más me impresionó fue precisamente el que hizo en Costa Rica, el, el que fue a descubrir las piedras, las piedras, eh, las esferas de piedra de Costa Rica. Es uno de los más grandes misterios que hay en, en América y son impresionantes las esferas de piedra que surgieron precisamente cuando la United Fruit Company empezó a hacer eh, a, a espacio para los cultivos y entonces al excavar sacaron esas piedras gigantescas, unas esferas de piedra que no se sabe qué, qué tenían, qué había, de quién eran, etcétera, y que incluso las rompían porque pensaban que había tesoros dentro de estas piedras. Ese misterio que presentó Jiménez del Oso hace muchos años fue el que más me impactó y yo cuando de pronto quise ser igual que estos señores de la investigación y del misterio, dije, el primer lugar que voy a investigar y que voy a ir a conocer y que voy a, a hacerlo como estos maestros que me dejaron la, la idea de la investigación y del misterio y de la exploración, pues será Costa Rica, será ir en busca de las esferas de piedra. Así que precisamente cuando yo tuve la oportunidad, tuve el dinero, tuve las condiciones, lo primero que hice fue comprarme un vuelo a Costa Rica y después irme hasta el, hasta el culo del mundo me dijeron, porque para allá nadie va, que, que es lo que me entero hasta la península de Osa en busca de esas esferas en la selva. Sí, pues sí, eh, aunque esa es una zona turística de las, de las más famosas del país, ¿verdad? Pero eh, el interés por lo arqueológico, este, no todos lo tenemos. Este, algunas de esas piedras, eh, aflorecieron con la maquinaria, ¿verdad? Cuando la maquinaria rompía, pero en, en algunos muy, muy poquitos casos se pudo, se pudo encontrar, creo que es uno, un solo caso, creo, o dos, se pudo encontrar, este, eh, por decirlo así, intactas, ¿verdad? Pero, eh, como vos decís, hay un gran desconocimiento, se sabe que esa zona es, este, eh, la meseta eh, hídrica del Diquís, ¿Verdad? Que pertenece a Punta Arenas también, eh, es una zona de muchos afluentes y, y de, de un río este, muy fragmentado que, que tiene, por eso se sabe que eh, están relacionadas de alguna manera al agua, ¿verdad? están relacionadas sí. al agua. Ese territorio se sabe que hace seis mil años atrás ya había asentamientos humanos ahí, pero eh, las esferas eh, se datan como en el 300 antes de Cristo y el 800 después de Cristo. O sea, hay, entonces hay un margen de tiempo enorme ahí. Este, okay. se, se, ¿Se supone que los, eh, las personas de aquella época, los indígenas, eh, hicieron esas esferas de piedra? Sí, se sabe que son este, manufacturadas. O sea que hubo, esas es, no son de origen geológico, este, bueno, alguien puede pensar que tienen otro origen, ¿verdad? Pero hasta no sabe eh, digamos, como mágico, extraterrestre, porque nunca faltan esas, esas teorías. Aunque ahorita te voy a decir un, algo sobre eso. Eh, se sabe que fueron manufacturadas en, en piedras duras, exceptu, pero hay algunos casos que son hechos en, en rocas calizas, ¿verdad? que es una roca más manejable y que se hicieron por fricción con algunos elementos de piedra, ¿verdad? pero no se sabe exactamente cómo. ¿verdad? Pero se han encontrado algunas que están a medio hacer, que no fueron terminadas. Entonces eh, se ha podido aprender algo sobre su manufactura, pero es algo muy, muy, es, se está trabajando sobre eso, puedo decir. Ese misterio es increíble porque no solamente se encontraron en esa zona, sino que en toda Costa Rica hay esferas, o sea, uno va por la calle y en una casa ve una esfera de piedra, uno está en, en la ciudad y ve que cierto eh, cierto edificio en la entrada tiene esferas de piedra, es decir, son tantas esferas de piedra sobre Costa Rica que incluso cuando las encuentran las ponen frente a sus casas o frente a, las, a, a los edificios y demás, ¿cierto?, ya no, ya no. Ya, las, que... recogieron todas. ya no las recogieron, ya las recogieron todas. En serio no puede ser. ¿Por qué sí. sucedió eso? Porque son patrimonio nacional. Entonces, Dios, este, lamentablemente, una de, los, de las cosas por las que hay un gran desconocimiento es porque fueron muy manipuladas, porque las movieron de sus contextos, ¿verdad? Entonces se perdió mucha información ahora las han hubo un tiempo que fueron muy amables, y si vos le entregabas tu, tu esfera eh, de piedra, ellos te daban una réplica, ahora no, y ahora nada más te la quitan, y, y, y hasta su regañada o su multa, te puede, se puede llevar uno, yo, este, yo, re, yo recuerdo que cuando recorrí, pues recorrí parte del sur de Costa Rica, y me topé con muchas piedras, eh, de estas esferas de piedra, en diferentes lados, como le repito, fuera de casas, fuera de edificios, en los caminos, etc. Es, es tan impresionante cuántas esferas hay en todo el territorio tico, bueno, que es, ese es un misterio. Sí, la, la, las que están en, en los caminos y las, y las que están en sus estados naturales, por decirlo así, esas todavía se, se dejaron así. Las que se quitaron fueron las que estaban en, en domicilios privados, sí. pero en las instituciones, los museos, si sí sí se acostumbra a adornar, y sobre todo porque van desde piedras muy chiquitas, de unos cuantos kilos, 15, 30 centímetros, hasta eh, eh, piedras que pesan 16 toneladas, y de un diámetro de 3 metros. Exactamente, Si sí, la, la mayor me parece que alcanza casi los 4 metros de diámetro, sí. eh, está increíble, es gigantesca, yo no pude llegar hasta esa zona donde está esa piedra en particular, pero sí recorrí el pueblo este de las, de las esferas de piedra, incluso en el mismo parque del pueblo eh, y en varias zonas del pueblo hay rocas de estas redondas. Es una cosa increíble, es un lugar muy mágico y muy emocionante del saber que estas piedras tendrán siglos que no se conoce completamente su origen ni que, para qué o qué simbolizaban y el por qué en toda Costa Rica existen. No es decir, no es propio de una sola zona, en toda no, Costa Rica. Existen. En realidad están en toda Costa Rica porque fueron removidas, pero ellas aparecieron originalmente en la península de Osa, ¿verdad? Y ahí creo que hay 30, y si no me equivoco, hay 34 eh, eh, yacimientos y uno nada más que se encontró en la península de Nicoya, ¿verdad? Eso es algo que. Eh, es Guanacaste exactamente Guanacaste okay. y este los demás fueron removidas verdad y, y, y trasladadas por las por las personas y esta la gente que las hizo la cultura que las hizo se conoce así como la cultura del diquis la es cultura el del, del diquis y también se han encontrado relacionado a ellas otro tipo de, de artefactos en cerámica eh, oro y más lítica, más piedra. De hecho, eh, pude, pude eh, ver algunos eh, metates, eh, ah, sí. metates increíbles, con una finura increíble, es decir, eran unos maestros, estas personas que hacían este trabajo en piedra, tenían verdaderamente una tecnología o una eh, forma de tallar la piedra increíble porque los sí. metates que pude ver en el museo son finísimos. Sí, llegan a ser este, en piedra especies de filigranas, ¿verdad? Muy, muy delgadas. Exacto. En una sola pieza, porque esas son como camillas funerarias. Exacto. Tal vez que, que los adornos son eh, sopilotes. Bueno, aquí les decimos sopilotes, el buitre americano y el buitre está relacionado precisamente con con la muerte entonces se cree que sobre esas estelas este yacían los cuerpos y algunas de ellas se enterraba a la gente eh, eh, y se tapaba se tapaba con algunos de estos este, metates sí los metates eh, iba a preguntarle sabe usted la cercanía que tienen con Nicaragua por ejemplo ¿Se sabe si en Nicaragua se ha descubierto alguna esfera de piedra? Tengo entendido que no, que, que estas dos únicas zonas es donde, donde ha habido, y las otras, muy parecidas en México, si no me equivoco, me corregís, creo que es en, en Tabasco. Hay unas en Jalisco, hay un cerro en Jalisco, en Jalisco donde hay, hay esferas, pero, pero esas esferas, las de Jalisco, eh, tienen muchos bordes, eh, no son completamente lisas como las que vemos en Costa Rica, es completamente diferente, parece que las de Jalisco están creadas eh, por la naturaleza y las de Costa Rica, como ya habíamos platicado, son manufacturadas. Manufacturadas, sí. Y, este, y por cierto, alrededor de la cultura que, que las hizo, que las creó, ¿verdad?, eh? Lo más interesante, más que la piedra misma, sino es, es, es lo conceptual, qué representaban, ¿verdad? Exactamente. cuál fue la intención, eso es lo más interesante. Y eh, se dice que esta cultura fue la primera, que se sepa, que hizo abstracción en el arte, ¿verdad? que hizo una este, eh, noción abstracta verdad de, del planeta, de la tierra, de la energía. ¿verdad? Y este de los conceptos religiosos, como eh, este concepto de esfericidad que tienen los, los planetas, eh, es bastante que el agua. Es bastante extraño cómo podían tener esa, eh, ese pulido a las piedras, ese trabajo, y que no en Costa Rica no haya basamentos piramidales, como lo hay en Guatemala, o como lo hay en Honduras también, en El Salvador, lo existen también este, estos eh, basamentos piramidales y obviamente en México. En Costa Rica no encontramos ni un basamento piramidal, ¿cierto? No, este, por lo menos no se ha encontrado. Entonces, hay algunas teorías, aunque se ha encontrado evidencia diferente. Por ejemplo, de que esta fue una zona de un comercio muy intensivo. No solo eh, terrestre, recuerde que Costa Rica es la cintura de América. Es el punto donde se une América del Norte y América del Sur. Ahí estamos nosotros, en la cintura del mundo, en la, perdón, en la cintura del continente. Ahí sí. estamos nosotros. Entonces, eh, y se sabía que había un gran tráfico, no solo terrestre, sino marítimo también, por el río, por el mar. Este, se encuentra evidencia de mercados, de puertos, calzadas. Eh, no sé si conoces la calzada de Guasimo es una calzada muy antigua de piedra, eh, ok, no no no la conocía, es muy muy antigua y es una calzada que formaba parte de una gran calzada que se extendía por todo el territorio eh, mesoamericano, y este, entonces se cree que por razones políticas de, de aquellos años, nuestro territorio era una zona neutral, y poner pirámides o grandes estelas, o grandes símbolos de, de territorialidad, hubiera ocasionado conflicto. Entonces, se decidió desde un principio mantener eh, cierta eh, neutralidad comercial en Costa Rica. Y hasta la fecha este, ha sido así, ¿verdad? Somos un puente. Y, y no solo cultural y económico, sino también ecológico. Antes de pasar a, a los temas ufológicos de ovnis y extraterrestres, quería preguntar también sobre eh, la raza negra en Costa Rica, que como vemos existe, pero todos fueron, o todos se recorrieron a Limón, todos se encuentran concentrados en Limón. Eh, ¿De dónde vino la, la raza negra a Costa Rica? Igualmente fueron los españoles quienes trajeron a los esclavos, o, ¿O cómo fue que llegó también esta, esta raza a Costa Rica? Eh, eh, hubo varias eh, varios fuentes, varias formas de que llegaron. Si bien en, en los principios, el principio de la colonia, eh, igual que en toda Latinoamérica, igual que en todo el mundo, este, fueron traídos al país en calidad de, de esclavos, ¿verdad? Aunque, este, feo decirlo, pero... Eh, eh, los españoles ya esclavizaban al indígena, ¿verdad? Entonces no necesitaban necesariamente la mano eh, de obra esclava negra. Aquí Exacto. tenían suficiente este, gente para esclavizar y, y malchatar, ¿verdad? Así es. Pero aún así este, se llegó. Pero también hubo eh, grupos, la mayoría de, del negro costarricense este, llegó del Caribe, de Jamaica, de las Antillas. Cuba, este de Sudamérica también, pero este el, el negro este, llegó mucho aquí. Algunos llegaron la, eh, para seguir hablando de la construcción. Es que es muy interesante cuando uno habla de, de la identidad del costarricense y de, de la construcción de la identidad del costarricense. Siempre tiene que hablar de la llegada de la bananera y okay. de los monocultivos, desde la del café pasando por el banano. Cuando se vino a construir el ferrocarril, eh, lo primero que se trajeron aquí fueron italianos, ¿verdad? Y fueron de los primeros grupos, no estoy seguro si fue el primero, en hacer una huelga, ¿verdad? Por las malas condiciones. En aquellos años trabajar en, en, en el Caribe era la selva barbárica y <ríe> llena de zancudos y una humedad terrible y no había nada. Y se, se trajeron a los italianos engañados. Se les trajo con contrato, ¿verdad? Y se les incumplió. Entonces ellos hicieron la primera huelga y que fue reprimida brutalmente, como hacía la bananera en aquellos años. Posteriormente se trajo a chinos. China, eh, Los italianos se quedaron en Costa Rica y fundaron todas sus comunidades que hoy se conocen como Zambito, Zambito de Java, Zambito de Cotobrus y hay varios Zambitos más esos son italianos, sí, son de, de gente son italiana son de Costa Rica. sus apellidos Asofeifa este, pero ya eh, hasta ellos mismos ni, ni, ni recuerdan cuáles son sus orígenes ¿verdad? porque son grupos ya muy integrados a, la, a, a nuestra cultura Costa Rica es, es un país eh, hecho por mucha influencia migrante de todo el mundo después trajeron al chino pero resultó que el chino era muy sensible a la malaria, la fiebre okay. amarilla. Ahora sí que amarillo y amarillo no se llevaron. No se llevaban. Y <risa> cobró la vida de montones de orientales. Este okay. Y este, eh, se quedaron en el país también. Se quedaron en el país y este de ahí vienen muchos apellidos, céspedes, eh, etcétera. Quiero, bueno, quería preguntarle si en Limón, que es este, esta provincia, o no uh -huh. sé cómo le llamen la alcaldía, este lugar uh -huh. eh, donde se concentran los negros de Costa Rica, ¿hay eh, estas tradiciones como vudús, por ejemplo, ritos vudú? Bueno, para terminarte la historia, los que terminaron los trabajos de la bananera fueron los negros. No ese, este, este esta comunidad... No vino en calidad de esclava, vino como obra de mano eh, pagada y asalariada. Y también se les quedó mal. Terminaron quedándose en el país, eh, fundando todas las comunidades del Caribe y enriqueciendo nuestra cultura increíblemente, ¿verdad? Este, nosotros somos muy. Eh, me, de, de la meseta central, a veces eh, muy. Es, se nos pasa del orgullo. ¿verdad? somos muy pretenciosos y pretendemos que todo Costa Rica tiene una cultura y es pareja, y no es cierto, el Caribe tiene sus propias tradiciones, una cultura riquísima y hermosísima, hace unos días celebramos el Día del Negro. Aquí. El Día del Negro en Costa Rica, no sabía que existía el Día. El Día del Negro, eh, y digamos, eh, ya, no, ya no se puede decir que el Negro esté recluido solo en el Caribe, solo en Limón, esto ocurrió por las políticas de segregación que se vivían en ese tiempo, Okay. Se, llegaron a, se llegó a prohibir, ¿verdad? Que el negro enchara a San José y, en, y entrara a la meseta central. O sea que hubo un momento en Costa Rica que hubo racismo como en Estados Unidos. Por supuesto, y lo existe, y lo, y, y existe todavía. Ay, no puedo creer, no sabía eso, no, no, no sabía eso. Hay que aceptar, ¿verdad? Este, ¿Sí? Uno no puede tener una imagen romántica de su país y ver solo las cosas bellas y buenas y lindísimas porque es engañarnos a nosotros mismos. Okay. Y lamentablemente nuestro país padece de las penurias que se padecen en todo el mundo. Tal vez en, en menor o, o diferente medida, pero las padecemos, ¿verdad? Y este, se, se han hecho grandes esfuerzos eh, por parte de la misma comunidad afrodescendiente, este, para tener un, un reconocimiento, para tener una lucha de, de, de igualdad y de equidad. ¿verdad? Y al día de hoy, este. Eh, están en todo el país y, y siguen llegando migrantes también de, de otros países. Muy bien, pues bueno, vamos que, a la, un, un poco para hablar de, de limón. El limón eh, tiene eh, una eh, riqueza eh, culinaria increíble. Para mí, mejor que la que siempre nos dicen que en Costa Rica el gallo pinto que la sopita de Mondongo, y eso es muy eh, meseteño, ¿verdad? En el Caribe tenemos el Rondón, el Rice and Beans, y, y existe también este otra forma diferente de hablar. hoy pero el, el Gallo Pinto y el Rice and Beans es lo mismo, ¿no? Tienen los mismos casi los mismos ingredientes básicos, que son el arroz y los frijoles. Ajá. Pero el Rice and Beans tiene aceite de coco. Ah, ok, sí, claro, tiene otro Como otros. dicen ellos, y lo más importante que tienen el sabor caribeño también. Claro, utilizan, sí. utilizan el picante, un picante que, por cierto, nunca lo vi en México, que es, eh, le llaman el chile panameño, que tampoco en, panameño, en Panamá le dicen así, pero en el sí, Caribe, casi el toda chile. la comida es chile panameño. Es como un chile que pica a los pendejos, diríamos nosotros. <risa> <risa> o sea, que, que, no, que no tiene, tiene sabor. Aquí tendremos otra cosa. <risa> ese chile que pica los pendejos es como que nada más pica pero no da sabor sí sí yo probé el, el chile en, en panamá y precisamente es como que sema como que quema exactamente ese que eh, le llamaban es, aquí es, eso es, es algo ese muy chile. interesante lo de las palabras okay. Porque en costa rica pendejo no es una mala palabra Ok, <risa> ¿qué es, qué es pendejo en Costa Pinche Rica? tampoco es una mala palabra. Ah, ok, ok. No sabía. Pendejo, pendejo es una persona que es miedosa. ¿En serio? Uy, no, acá aquí en el chat si sí hay mucho pendejo. Ah, no no. Es <risa> Entonces, yo cometí el error. Uy, miedosos, miedosos. México, yo cometí el error en México de, de, de hablar de pendejo y todo y, y no, no sabía que estaba diciendo una mala palabra. Sí, sí, sí. México sí es, sí es grosería, es grosería fuerte. <risa> ya se están diciendo pendejo ahí en el chat. Este, No sabía. En Costa Rica, entonces sí lo manejan. Sí es como, estás pendejo. Dice, Está, tienes miedo. Puede decir uno, es que yo soy muy pendejo para el agua fría. Ok, ¿y eso significa que es muy tonto para el agua? ¿o no, que, que soy muy miedo, muy miedo, bueno, tal vez, ocho, mejor. Soy muy pendejo para las alturas. Ah, Quiere decir que me dan miedo las alturas. Oh, no sabía, no sabía. Un pinche es, pinche es una persona muy, muy agarrada, muy este, tacaña. Coda, coda, un pinche. Un pinche es una persona tacaña. Oh, sí, sí, pues acá en México sí son palabras más, más fuertes, zonas. Entonces, ¿algún, ¿alguna grosería tica? No me gusta decir groserías. Ah, pero acá en México no va, no lo vamos a no lo no lo vamos a sentir no pero por ahí hay algún tico y puede ser enoja se ofende no el, el, hay, hay una cosa interesante uh -huh. el, por ejemplo vos ves al gringo el gringo la mayoría de sus insultos tiene que ver eh, este con que le patean el el se huele o, la cero, okay. o que y tienen una afijación sí. con eso ¿verdad? okay okay este, sí, sí. El, el argentino, el tipo es con la madre. Ajá, ok. Entonces, eh, insultan a la mamá de uno y ese es el peor insulto que te puede echar encima. Sí sí, sí, sí, sí. En Costa Rica pasa igual, eh, insultan a la mamá. Sí, eh, no, digo yo, en Costa Rica es así. En Costa Rica el, ah. el, el, el, el agravio más grande es que el hijo de puta. Y... <risa> <risa> ok. Tu madre, <risa> cabrón. Hasta el tono, ¿no? En okay. el estadio, cuando vas al estadio, eso es lo más sabroso que hay. ¿eh? Ah, ok, ok. Sí, sí, porque también es somos... Dale la madre al árbitro, se siente muy bonito. <risa> muy bien. Vamos a pasar al, a los temas ufológicos, porque en Costa Rica también el fenómeno ovni es eh, algo de lo que los ticos están muy acostumbrados también. Sí. Este al tener un en, en Costa Rica, la sobre todo la meseta central es una zona muy montañosa, verdad? Entonces, eh, por ejemplo, la primera vez que, que un centro de, que un costarricense va a México se asusta mucho de que es una planicie terrible, no se ve el principio ni se ve el fin. Nosotros de la meseta central, pues vemos así: vemos una montaña, para vemos otras, to, todos estamos rodeados de montañas. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, yo a, a Tomo un carro y a cinco minutos estoy ya en la falda del volcán Paz. Entonces hay mucha este, eh, observación del cielo. Sí. Lo que nosotros llamamos este, eh, miradores. Hay muchos okay. miradores. Son zonas bonitas donde uno puede ir a, en la noche a observar. Todo, si tiene la, la ventaja de tener un telescopio o algo así, pues perfecto. Si no, a simple vista. ¿verdad? En una buena de una buena noche sin, sin nubes, el espectáculo es único sí. entonces este, la mayoría de los, de los supuestos avistamientos están reportados en la meseta central pero hay un caso muy específico que es el Cerro de la Muerte, el cerro más alto de nuestro país, el más alto de nuestro país y eh, sobre todo la zona, debo decir que yo no conozco por mis propios ojos, nunca he estado en Sí. Esa caminada a, a, es terrible. Eh, un momentito porque se me está yendo ya, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. sí. Este, entonces, en la zona de los crestones hay unos, unos reportes muy, muy interesantes. Ahí, Pero, ahí, la, ajá. La, hay muchos avistamientos, supuestos avistamientos, eh, en las fechas cercanas a los temblores o durante los, los grandes sismos que han ocurrido. este cinchona que yo te cuento, sí. se reportaron ahí mu muchos avistamientos y existe la creencia, o mucha gente ha reportado, como uno lo quiera eh, tomar, de que eh, durante los terremotos se ven unas especies de esferas de colores que ascienden desde el piso, desde el, adentro de, de, del suelo hasta el cielo. Mira, aquí estamos viendo una fotografía que es el eh, OVNI más famoso de Costa Rica. Es reconocida esta fotografía a nivel internacional. Eh, un avión me parece que estaba fotografiando el terreno en, en, en Costa Rica. Estos planos que se que realizan para pues, algún complejo y demás. No recuerdo cuál era el propósito de las fotografías de, de hacer este mapa desde el aire en una de las fotografías sale este objeto eh, metálico, sí. y se vuelve una de las fotografías más famosas del, del tema de los ovnis en Latinoamérica, eh, recuerda cómo se llama este caso, o, a, o dónde sucedió? Lo que pasa es que, sí, este caso está reportado, este, me parece que sobre el volcán Barba. Dice y el, el, y la, y el lago Ponte, en 1971. Perdón? Lago Cote, en 1971, es lo que estoy leyendo aquí ahorita. Ah, no, esa es, esa es otra foto, es que eso es lo que te iba a decir, he okay. visto esa misma foto referida en varias ubicaciones. Ok, ok, ok, sí, aquí estamos viendo ya del lado derecho la fotografía más, este, más como fue fotografiada, nadie sabe qué fue ese disco metálico, ahí podemos ver que se, no, se ve el fondo, ajá, dígame. Lo interesante es que al día de hoy, el fenómeno ufológico es muy famoso, y, y, y, pero en el momento en que esa fotografía salió a la luz, este no se estaba, no era algo tan famoso en nuestro país, ¿verdad? Eh, antes de, de los años eh, 80, el tipo de avistamiento que, que había en nuestro país era diferente, no era de discos plateados. Se hablaba de forma de cigarro que habían visto sobre los volcanes que entraban y salían de los volcanes, que eran objetos cilíndricos, que... y este... a mediados de los años 70 empiezan a darse eh, eh, avistamientos muy, muy parecidos a los que se daban en México, en Estados Unidos, muy cerca de las, de las, precisamente, de las grandes fuentes de agua. Eh, acá, por ejemplo, es muy interesante porque Costa Rica, ¿cuántos volcanes tiene? ¿Sabe cuántos volcanes hay en Costa Rica? Muchos, son muchos. O Ahorita mucho. se me olvida, pero tenemos muchísimos volcanes. Es una zona, este, eh, Costa Rica, el, el Istmo Centroamericano, este, se construyó de, sobre todo, de eh, producto de las erupciones volcánicas. Exacto. Por eso también es el, la importancia y la riqueza de nuestro suelo a, a nivel orgánico y de abono. Sí. El café el café de altura costarricense es el mejor del mundo, precisamente porque son tierras riquísimas de, de origen volcánico. Eh, estaba eh, la hipótesis de que, bueno, hay una hipótesis dentro del mundo ufológico, de que los ovnis o las naves extraterrestres entran o a, a los cráteres de estos volcanes o toman energía de dentro del cráter, y que es por eso que se pueden ver muchos ovnis cerca de volcanes, y como Costa Rica es un lugar lleno de volcanes, entonces es como que esa hipótesis podría ser válida al haber muchos avistamientos cerca de, de lo que son los cráteres de, en Costa Rica. Y muchas masas de agua también. Muchas masas de agua también, exactamente. Eh, ¿Usted cree en el fenómeno OVNI? ¿Cree que sean naves extraterrestres esto que vemos en el cielo? Yo te voy a decir una cosa. Yo eh, generalmente soy bastante escéptico en ciertos temas. Sí. Eh, pero no me cierro a la posibilidad, ¿verdad? De que, de que ex, exista vidas en otros en muchos universos, en otros planetas, ya claro. que esa vida haya llegado a los niveles evolutivos como para poder hacer viajes eh, ex, eh, a otros mundos, a otros planetas, pues bueno, eso eh, eh, me lo tienen que probar, pero yo no, me cierro, yo no me cierro a la posibilidad, yo te voy a decir una cosa, yo soy bastante escéptico, pero y, y, y, no, no iba a decir nada, pero una vez observé una cosa bastante, bastante curiosa en el cielo, y fue un, un disco plateado, ¿verdad? y lo vi, y, y no fui el único, ya había mucha gente viéndolo, y, y duró mucho tiempo, no sé, media hora, y la gente llegaba y le tomaba fotos, y que fuera un, una nave tripulada por, por un organismo extraterrestre, bueno, eso no lo sé, pero tampoco sé qué era, entonces, eh, eh, uno, mi abuelo, eh, que fue un autodidacta y una persona muy sencilla, pero muy inteligente, este, él decía, no hay que creer ni dejar de creer. Y también decía, yo no creo en nada, pero una vez caminando por allá me salió una bruja o me salió el oso caballo, la carreta sin bueyes. <ríe> y los chicos somos un poco así, un poco escépticos y, y un poco creyenceros también. Ya, yeah. muy bien, sí, no, da, digo, el fenómeno OVNI es, existe porque el objeto volador no identificado, ya que esto, a que sean extraterrestres, pues ya es un gran salto, ¿no? Es pasar del el objeto no identificado a, a vida extraterrestre visitándonos. Y, y Oslak, este, eh, otra cosa es que, que existe lo raro, existen los fenómenos extraños, inexplicables, fuera de lo normal. Eso es real, ¿verdad? Yo creo que todo mundo alguna vez en su vida este, tiene alguna historia que contar referente a algo extraño que vio Y yo creo que el creer que, que todo lo sabemos, que todo está documentado, que todo está clasificado, es bastante prepotente, ya sea por parte de la ciencia, de la religión, o de los individuos particulares como nosotros. Que hay un dicho que dice, las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. <risa> está bueno ese, ese dicho. Las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. De que vuelan, vuelan, ¿verdad? Pues ahí está, está bueno ese, ese dicho. ¿Cómo lo podríamos decir en palabras que la juventud lo entienda? Porque aquí en mi chat es muy, son muy, muy jóvenes, entonces en dichos no, no se lo saben. ¿Cómo lo podríamos decir en, en palabras que ellos entiendan? Que no hay que cerrarse... Este, a la sorpresa que el, el, lo caótico lo sorpresivo este, están a la vuelta de la esquina entonces cuando nosotros damos algo por sentado siempre siempre este, nos da con la sorpresa de que no sabemos nada ¿verdad? que el mundo está lleno de secretos y, y de misterios y eso es, eso es lo bonito porque nos toca el trabajo de resolverlos de buscarlos aunque no los encontremos, solo el hecho de buscarlos es algo que nos hace felices y nos entretiene mucho. ¿verdad? Así es. Dígame, si otra historia de, Panam de Panamá de Costa Rica, yo ya le había, ya le hice plática sobre algunas historias, pero usted traía otra que nos quería platicar. Sí, este sobre criptozoología o sobre leyendas. Robert sobre lo que usted quería platicarnos, sé es que yo le saqué algunos temas y nos fuimos por ahí, pero yo sé que usted eh, tenía algunas historias. Este es, que, es, es, es, es el momento. Como decía un, un viejito amigo mío, es que a mí se me van este, eh, en, apuñando los temas, ¿verdad? Se nos va haciendo ahí un, un, un montón de temas al mismo tiempo. Sí, sí. Digamos, eh, a mí me llama mucho la atención este, cuando en, en Costa Rica... Yo empiezo a entrevistar a gente que me hable sobre las brujas. Okay. O algo muy común en Costa Rica son los duendes. Las historias de duendes okay. están relacionadas al rapto de niños. Entonces, eh, los duendes son malos. Para el costarricense, los duendes son malos y les tienen miedo. ¿Cómo son los duendes en Costa Rica? ¿Cuáles son sus características? Es muy interesante porque eh, yo le preguntaba a mi abuela, porque ella contaba que ella estaba lavando en la pila eh, la ropa, y él salía un duende y le robaba la pastilla de jabón, la piecilla de jabón. Entonces yo le decía, pero ¿cómo era el duende? Y él me decía, pues, ¿cómo son los duendes? Los du duendes son muy... ¿Un duende, muchacho? ¿Cómo va a ser? como son los duendes? Y nunca me dijo. Este, pero, después eh, pues, es como lo describe en Europa, es algo muy interesante, entonces yo pienso que esa tradición oral viene de los europeos, que también el costarricense tiene mucho de europeo, de no solo, sino de los Países Bajos, aquí llegaron cuáqueros, llegaron holandeses, a principios de, de, de la colonia era requisito para ser costarricense castellanizarse y hacerse cristiano, entonces okay. cambiaban el nombre, entonces se perdieron su origen, pero vos vas a las montañas y de pronto es un campesino rubio, enorme, de dos metros, con una barba gordote todos colorados, con unas manotas como Santa Claus. Y bueno, pero, ¿de dónde viene usted? Aquí soy. Y su papá de aquí, y su mamá también. Y ya sos, Villalobos, Fernández. Pero su origen, posiblemente muy, muy anterior, tiene un origen nórdico. Entonces es posible que, que, que todo esto de los duendes lo hayan traído ellos, porque las descripciones que yo yo es un hombrecito barbado, de sombrerito rojo, sí. calzoncito y camisita roja, y que son muy traviesos. Este... Lara Ríos, que es una este, escritora costarricense, los... hizo varios trabajitos con duendes, y los eh, clasificó, duendes del fuego, duendes del carbón, de la lluvia, de la noche, hay un okay. libro que se llama Almofar, Hidalgo y Aventurero, eh, Ahí, es un habla, muy bonito. habla de los duendes, ella los clasificó, sí, desde, desde el cuento, desde de, pero de alguna manera ya, ya forman parte también de, de la cultura popular, eso está muy interesante, no sabía sobre estos duendes en, en Costa Rica y tiene mucha razón de que esta tradición oral tenga que venir de Europa, porque incluso eh, los ticos, eh, a pesar de que son mestizos, eh, a, si le preguntamos a los ticos, pues de dónde, cuál es su raíz, dirán más que de Europa, ¿cierto? Es eh, parte del, del ideal, vos ves que de la construcción identitaria que se ha hecho el costarricense, pero no es del todo cierto. Según el último censo genético que se hizo en el país, el grupo humano al que los costarricenses estamos más este, hermanados o más cercanos es el nicaragüense, ¿verdad? más incluso que con nuestros propios grupos indígenas. Y más al nicaragüense. Sí. Y el nicaragüense, entonces, ¿de qué, qué mestizaje tiene? Este, son eh, igual que nosotros, este, porque eh, muchos grupos indígenas se han mantenido eh, muy cerrados, digamos, en, en ese sentido, de, para mezclarse y aún conservan su origen étnico, ¿verdad? Pero aquí, si, nos si a mí me preguntaran, yo ya que nosotros tenemos hasta de Cocker Spanish, hasta de Chihuahua, de todo tenemos, porque aquí llegaron chinos, Llegaron a llegaron todo tipo de asiáticos. Todos los supermercados costarricenses hay un Asia, son de un asiático. Sí, sí, gracias a Dios. Por, gracias a Dios porque esos no cierran nunca, ni en Navidad, ni en nada. Entonces, <risa> este, cuando ocupes un algo, vas donde el chino y ahí ellos, ellos, Esa, ellos son muy amables. ¿Igual que en Panamá les dicen chinos a las tiendas? Sí, no le dicen, son de chinos. Son de chinos no, y no. les llaman chinos a las tiendas. ¿verdad? Ajá, voy donde de chino. Es más, una de nuestras... Hace poco eh, eh, se hizo un, una publicación donde se dice que la comida este, típica, más típica de Costa Rica no es el gallo pinto. Porque okay. en toda Centroamérica hay gallo pinto. Sí, sí. No tienen mucho de, de, de original. La comida típica, y esto me, me, me, me, va, me va a llover las piedras en la noche aquí en <risa> mi casa. La no, comida más, esto. más típica costarricense es el cantonés, ¿El que cantonés? es una comida... Sí, que es un plato no. supuestamente chino, que es arroz con verduras, con carne de cerdo, con carne de, de todo, y con este, verduras y olores. Eso no existe en Asia. Eso es mentira, eso lo hicieron los chinos para nosotros, para el mercado nacional. una instalación mí? de chinos ya en región americana, en, en Costa Rica, entonces hicieron sí. ese plato cantonés con las eh, verduras, frutas o, o lo que tengan sí. de cereal cerca de, de Costa Rica. Es, es, es un Cantones. plato muy, muy común y en todas las esquinas hay un chino y usted va y se compra su cantonés para llevárselo a la casa o comérselo ahí. Sí, porque yo sabía que el, el plato tradicional era el gallo pinto. Pues sí, este, oficialmente sí, pero como te digo, arroz y frijoles, hay un, otro dicho, ahí estamos de dichos, otro dicho que dice en todos lados se cuecen habas. Exacto. Sí, sí, sí, Fijoles y arroz se comen en todo lado, yo creo. Sí, se se llaman no, modos nada. con panchetes también. Hay una gran batalla, este, una guerra este, terrible eh, por el gallo pinto entre Nicaragua y Costa Rica. Ok, por el gallo por pinto. La pater, por la paternidad del gallo pinto. Como Venezuela sí, el, el, el, y donde... Colombia por las arepas. Exactamente. Sí. Y también este para seguir hablando de... de, de, de, de de todas las culturas que han llegado aquí a Costa Rica y han enriquecido este asiáticos, afrodescendientes europeos de todo lado verdad este, por eso yo digo que el, eh, nosotros más que racismo lo que la, el problema nuestro es el clasismo verdad okay. porque si llega alguien de un grupo minoritario con dinero a ese no le cae mal a nadie ¿verdad? Okay. es contra el, el migrante eh, sí, actualmente con los, por, contra los nicas, ¿no? que les llaman sí sí eh, no, no está mal decir nica porque ellos, ellos mismos se dicen así es el contexto y la forma en que se diga ok yo par, me. yo dije una palabra ¿verdad? mala dije una palabra no. mala no, no, okay. es, es depende del contexto igual, igual negro, ¿verdad? a mis amigos negros, yo les digo negro, no se enojan pero tal okay. vez si una persona lo dice de una forma eh, despectiva o, o fuera de contexto, okay. donde no media una relación de amistad, pues sí, puede ser bastante ofensiva. Okay. Otra cosa es también, eh, eh, en, a Costa Rica han llegado libaneses, este, mucho eh, eh, personas de Medio Oriente, aquí hay una comunidad musulmana, una comunidad judía, ¿verdad?, y, y gente que tiene ya familias que tienen muchísimos muchísimos años de, de vivir en el país ¿verdad? y eso se refleja mucho en, en la comida en la forma de ser de, de, del tipo eh, regresando al, al tema de los duendes que quiero preguntar completamente se les llama duendes o hay alguna especie de duendes que se les llama de otro tipo este no duendes todos Digamos, un... en, en México yo sé que hay una gran variedad sí sí pero... Pero en Costa Rica, este eh, por lo menos las historias es la historia del duende. Exacto, la del duende. Hay un, un personaje este, que se llama La Cegua, no sé si lo conoces. La Cegua, eh, yo sí, pero mi público aún no, puede, puede platicar la Cegua. En Centroamérica, creo que en El Salvador y en Nicaragua se les dice la Ciguanagua o algo muy parecido. La Ciguanaba, la Ciguanaba o Cegua, sí. exactamente. Y el, el mito ha, ha mutado a través del tiempo. Originalmente hablaba que se les aparecía, como te digo, todas las leyendas y, y ese tipo de, de seres eh, llevan una enseñanza moral al final, como el cadejo es el vicio y, y, y la decadencia. Sí. Este, la cegua habla de que, se, de que cuando los campesinos venían ya del trabajo, de sus labores para la casa, ¿verdad?, montados en su caballo, con, tal vez con su jicarita de licor tomando, se les aparecía una muchacha muy guapa, cuerpazo a ella, con su, con su pelo, grandes ancas, este, okay. mostrándole una pierna, okay. cerrándole un ojito, ¿verdad? haciéndole llamados. Y entonces el, el hombre que era hombre de su casa y todo, que olvidaba aquello, montaba a la muchacha en las ancas del caballo. Cuando habían avanzado poco tiempo y él veía que la muchacha no le respondía, volvía a ver, y cuál sería su sorpresa, que la cara de la mujer era la cara de una calavera de un caballo, la, la, la cara descarnada de un caballo, caballo. con sus dientes pelados, su... terrible, terrible, Ay, imagínense qué experiencia más fea, con el tiempo ha cambiado el caballo por carro, ¿verdad? Ok. Y este, entonces, no? y, y yo conocí un taxista, Sí. Hablando de este, él me aseguraba que él montó una mujer en el carro y que le pidió que la llevara a la casa y que él este, se desvió del camino con oscuras intenciones. Sí. ¿Y cuál sería su sorpresa que cuando él volvió a ver al asiento de atrás, lo que se encontró fue la cegua Tenía una mujer en, su, en el asiento trasero con la cabeza de un cráneo de un caballo. De un caballo. Y ¿Por se qué? Ríe. eso tiene una risa macabra la cegua, porque es un castigo para el hombre, es un castigo para el hombre promiscuo y, y mal portado. Es muy raro que la mujer esta, este espectro tenga el rostro de un caballo, si recordamos en América no había caballos, eh, los españoles fueron los que trajeron al caballo, bueno, sí en América en el cuantanario había caballos. Este es, es un mito, Ajá. la mayoría de los mitos costarricenses, se relacionan a los tiempos de la colonia. De la colonia, bueno, exacto. A diferencia de México, donde hay un, una conciencia histórica, este, y hay grupos humanos muy antiguos, ¿eh? culturas que todavía sí, pre preservan su, su prehispanía. Pre Pero en Costa Rica responde más al periodo colonial, la carreta, ¿verdad? la carreta sí. tirada por bueyes, el padre sin cabeza, eh, sí. el cadejo, la cegua, obedecen, sí, como te digo, a, al periodo este, colonial más bien. Exactamente, sí, tiene mucha razón, ahorita que hemos tenido esta plática, me está mostrando. Vos, vos me preguntabas por el mito más famoso de Costa Rica, antes. Okay. Entonces, eh, yo me ponía a pensar, yo que el caer no, ya yo sé cuál es el mito más grande de Costa Rica. Ya, Se dice, ya. Eh, eh, el actual este, campeón de fútbol nacional es el, el, Car, el Cartaginés de okay. la provincia de Cartago tenía okay. como 70 de fútbol no sé mucho, como 70 años de no ganar un campeonato el Cartaginés, ok Cartagines, Cartago fue la primera este pro, eh, capital de Costa Rica sí de hecho en Cartago está la virgen de la que hablábamos y hay ruinas y etcétera, bueno me, ya me estoy desviando el tema ok eh, Siempre se dice que Cartago no ganó este, el campeonato nunca más desde hace 70 años porque recibió un castigo. Okay. Y, se, y le enterraron un muñeco en el estadio. Uh, ok. Uh, y que mientras ese muñeco no fuera encontrado y retirado, jamás iba a ser Cartago campeón. ¿Y encontraron al muñeco? Pues parece que sí, porque este año este, derrotaron a mi equipo querido del alma y El se sapriza. coronaron después de 70 años. No, jamás. <risa> yo, ¿El soy de, de, yo soy de la Liga Deportiva Alajuelense. Ah, de la, de, la, la, de la Alajuelense, ok. okay. Soy de Alajuela. De Alajuela, claro. Entonces en, eh... México, en México soy del Puebla, porque mi mamá es poblana. Ah, de verdad, su mamá sí. es poblana. Un saludo para todos mis primos, mis parientes... No digo nombres porque dejo gente por fuera y son muchos. O sea Pero que usted que es y... México-ticano. Sí. Tico o... Mexi Sí, Tico Mexicano. Entonces, soy un ejemplo también, ¿verdad? De, de, la, de la riqueza de, de, de culturas que hay en este país. Increíble, qué, qué buenas este, anécdotas, historias nos está contando. Eh, quería preguntarle sobre una historia más que me estaban poniendo en los comentarios sobre el Drácula de Costa Rica, ¿sabes sobre eso? No, tengo, bueno, pues Drácula, todo el mundo lo conoce, sí. pero no no sé cuál será, la para mí que a ser algún chascarrillo, algún arbur que llaman ustedes, <risa> a lo mejor también dijeron algo así como de eh, la isla del algo de cocos, entonces también nos... En siempre... Sí, pero el de, de la Isla del Coco podríamos saber, es un capítulo aparte, es un lugar bellísimo, ¿verdad? O tal vez que ya me vieron así, cara como de Boris Karloff, o como de. <risa> de Boris Karloff. No saben quién es Boris Karloff ahí en el chat, no saben. No, este. O de Bela Lugosi. De Bela Lugosi, no, tampoco saben quién es Pues sí, así ya eh, me dio. <risa> bueno. Este, a, actores de, de Hollywood. De terror clásico cine, de, de... es un tema, me gusta, me gusta clásico, mucho. Yo fui Scout terror. también, Oslak. Ah, también fue Scout, mire, sí. tenemos muchas cosas en común. Una, una, ya vamos a terminar la, la transmisión. Una última historia de algún animal críptido que es como el tema que más me gusta a mí, y que, por ejemplo, el del oso caballo no lo conocía, y, y esa historia me la voy a quedar. Eh, ¿Algún otro críptido costarricense? Mire, sí. Este, aquí es muy, muy común hablar de dos críptidos. El dueño de monte, el dueño, eh, eh, eh, cuando nosotros recortamos la frase decimos E, eh, el dueño de monte, el dueño el, del monte. El dueño y del monte. Hay muchos, está el dueño de monte, la comecuitas. Este, la comecuitas, ¿es come, come, come víboras? La comecuita, la, la cuita son las heces de, de, de los pájaros, de las gallinas. Ah, comecuitas. A ver, cuénteme esas dos historias. A ver, la hombre... ¿qué te dije? La comecuitas, el dueño monte, la famosa y terrorífica Mona. Ok, la Mona, la Mona. Sí, a ver, cuénteme esas historias. Bueno, este, el dueño monte sería algo muy parecido a a, a pie grande. En las primeras, este, en los primeros reportes o al, este Orange, ¿cómo se llama? Orange el, el, el, Pende. Sí, Orange este Pende. tipo de, de... Es una especie de homínido, de mono peludo. ¿verdad? ¿En qué región se, se empezó a popularizar esta historia? En, en los bosques de la meseta central de Costa Rica. Y, y parece que eh, empieza también eh, con la colonia. ¿verdad? Pues hay buen, en, algún, ¿En algún libro antiguo de Costa Rica de historia... Eh, está registrado apariciones de este animal de esta criatura casi siempre los trabajos eh, que se han hecho en, en mi país este son desde lo fantástico desde el cuento desde la novela desde el folclorismo casi todo ha sido recopilado por nosotros los los folcloristas okay. este, y también algunos otros de, ya más académicos, de, de tipo antropológico e, e historia. Por ejemplo, eh, se sabe que el, el, el dueño de monte está relacionado mucho con un personaje mitológico indígena costarricense que se conoce en Centroamérica como el sisimiki Ah, el sisimite, el sisimite claro. Ajá, el sisimique o sisimiki del bosque. Okay. Entonces está muy relacionado porque es una especie de guardián de los bosques. Algo que, que, que parece que también existe con pie grande, ¿verdad? Okay, sí. Y con estos otros homínidos que, que han aparecido en Asia. Son especies de guardianes del bosque. Eh, seres muy antiguos, este, peludos, eh, con apariencia de simios o de, o de personas, ¿verdad? A los que eh, hay que pedirles permiso, ya sea, eh, y eso, esto es algo muy, muy indígena. ¿verdad? Hay que pedirles permiso para cazar, para eh, cortar la madera, para recolectar el agua. ¿verdad? Este, y entonces es algo muy positivo porque también eh, existe un valor eh, eh, moral detrás, ¿verdad? que es la protección del bosque. Es algo muy propio de la cosmogonía de los indígenas costarricenses. Y de, la sí, actual, y de la actual cultura del Tico, también. De que la se, refleja, se refleja mucho en nuestra cultura, ha aportado mucho a nuestra cultura. ¿Se sabe qué grupo étnico es el que habla sobre este dueño de monte? Este, son varios. Por ejemplo, eh, en Costa Rica, como te decía antes, ¿qué digo? se me van enredando los temas. El, los primeros eh, académicos que, en ciencias sociales, que eran de Estados Unidos, la hija de Maynor Keith por ejemplo, este, y otros eh, hicieron sus propias divisiones y que a mí me enseñaron que huetares, bruncas, cabécares, chipchas, ¿verdad? Y no es del todo eh, correcta esa definición, brícar, bríbris, etc. Pero sí se sabe que originalmente grupos eh, precolombinos tenían un origen eh, eh, cercano a los mayas, ¿verdad? Ok, ¿los chipchas? Sí, Exactamente. Y, por ejemplo, eh, uno de nuestros grupos que se especializaron en la manufactura del oro, eh, se sabe que están relacionados directamente con un grupo que existe en Colombia. Ok, ah, entonces, claro. El Museo sí, del Oro sí, es, es bueno. impresionante. El arte de la cera perdida, que es, yo no sé si estuviste en el Museo del Oro nuestro. Claro, claro, sí. Fui. Es increíble, bellísimo. Sí, Primero sí. se hacían cera y, bueno, ya su procedimiento ahí, para lograr hacer aquella belleza. Eso solo se vio aquí y en Colombia, y se cree que la zona de influencia, como uno podría pensar que fue de Colombia hacia acá, no? parece que fue de aquí hacia, hacia Colombia o sea, que interesante. esa técnica se desarrolló aquí y se extendió hacia el sur sí, porque tienen mucha similitud eh, las eh, obras de, del Museo del Oro en Costa Rica con las piezas encontradas en Colombia entonces son muy, muy, muy iguales es, no solo las motivaciones sí. eso es otro gran tema en ese museo hubo figuritas y unos parecen transbordadores espaciales, aviones, helicópteros. Claro, los aviones de Colombia, claro, de oro. Un día vi uno que, que ponía uno que parecía un, un Hot Wheels, un Ferrari, de, de, de, de estos juguetes y todo, pero obviamente hay este, pareidolias también, ¿verdad? Claro. Con los, con los elementos encontrados. Muy bien, ahora vamos con el, el otro, la otra criatura que comía ese. La, come, de... la Comecuitas. La Comecuitas. A ver, ¿cuál es la historia de la Comecuitas? Se, según he, eh, me han contado a mí, y he leído yo, la Comecuitas tiene cuerpo este, de ave. Unas grandes garras y, y tiene cara de mujer. Ok. Es espantoso. Le, y se alimenta de las cuitas de las gallinas y del carbón de los anafres de las cocinas que se dejaron a medio encender. O sea, Le gusta la... Ave. Qué interesante. ¿Por qué, ¿Por qué un ave comería ese de otra ave? Pues eh, posiblemente no sea tan raro, ¿verdad? Eh, hay algunos insectos y otras aves que... Este, que, que en su búsqueda de nutrientes comen hasta las cuitas, ¿verdad? Ok, no sabía. Las heces de otros animales. Pero yo estoy convencido que el, el mito de la, de la come cuitas, ¿verdad? Por eso, cuando usted. El, eh, la enseñanza moral detrás de la come cuitas es que cuando usted se acuesta no se debe levantar en la noche. Porque casi siempre era alguien que se levantaba a la cocina a golosear verdad oh. o a, a escaparse de noche y, y se encontraba con la presencia de la, de la Comecuitas en la sala. Entonces, este, me imagino que era una forma también de, de, de detener, cuando los chiquillos se acostaban a dormir no se levantaran más. Pero también eh, tengo la sospecha que está relacionada con ciertas lechuzas y búhos que hay aquí en el país me ha tocado ver en, en Alajuela es muy común en la lechuza de campanario es una lechuza grande que puede llegar hasta un metro de altura ¿verdad? hay okay. una envergadura de alas enorme y, y si vos la ves a la distancia parece una persona de pie sobre, sobre, sobre la torre de la iglesia y su cara, esos ojos profundos ubicados al frente del rostro con una nariz ganchuda que si, simula una bruja este, mueve la cabeza como una persona y hace sonidos. El alchuelo campanario, cuando se está hablando, te calla te y produce como una, como una risa terrible. ¿Cómo hacer? La risa, ya que sí le sale. Ya le, le te quedo mal. <risa> <risa> pero, pero, pero sí, entonces yo tengo la. Y era lógico que en las noches hay búhos así también se introdujeran a los gallineros, ¿verdad? A llevarse, no las cuitas, sino las gallinas, pero también que eh, eh, tal vez pequeñas este, residuos de alimento eh, revuelto con la cuita, ¿verdad? Como granos de maíz o sí. puntilla de arroz y que se atrevieran a meterse a las casas también. ¿Por qué la Comecuitas tendría cabeza de humana, de mujer? ¿Será como esta... Nahuala en México que se transforma en un guajolote? ¿Es como la misma idea? A, a eso iba. Muchos apuntan que el Cadejos es un Nahual. Sí. La transformación del ser humano en, en, en un perro, en, eso es lo más Nahual del mundo. Pero la Comecuitas este, eh, también, la Comecuitas también es un Nahual, porque la leyenda es una mujer que fue castigada por Dios ¿verdad? por okay. desobedecer a sus padres. Fue convertida en, en entonces sí, hay una gran relación de lo este, eh, indígena mesoamericano en todo lo que nuestra cultura se refiere, incluso en nuestras leyendas y en nuestra mitología. Ok, muy interesante la comecuitas. Eh, la comecuitas es una criatura para tenerle miedo, es decir, la gente habla ah, o nada. Definitiv sobre... Definitivamente, casi tanto como el miedo a la mona. Okay. Que eso yo creo que es el más terrible y espeluznante que, que hay de, nuestra, eh, eh, mito, de nuestras leyendas. Muy bien, a ver, vamos a, a hablar entonces sobre la leyenda de la mona, que es otro de los críptidos. La mona es un ser espeluznante, ¿verdad? Eh, es un homínido, pero tampoco es tan grande eh, como el dueño de monte, ni tan semejante a un ser humano. Se parece más a un mono, por eso le dicen la mona. La mona te espera a las orillas del camino. Cuando usted viene tarde, en la, la noche ya con su cervecita, ya uno viene ya para la casa, este, tranquilamente ahí, este, y a hacerle casa a los padres y eso. Y de pronto aparece la mona, la describen muchos, este, girando alrededor de los alambres de púas, de las cercas. Girando? Girando alrededor de los alambres de púas. O en, los, en las copas de los árboles. Ese es un fenómeno que me lo han, me lo han dicho mucho. Gente que ha visto árboles acudiéndose. Okay, Mira, sin, ninguna, sin ninguna razón. ¿La Muy mona fuerte. sería como un homínido eh, un femenino? Es como un homínido femenino porque tiene, tiene pechos. Ok. Y se supone que esta mona, ¿de dónde salió? ¿Fue una mujer que fue condenada? que ¿Fue la, maldecida? La, la fue? mona es un ser de la montaña. Es una criatura que bajó de la montaña igual al, al dueño del monte y, y ataca. Entonces dicen que, es, que te ataca si vas a caballo, si vas a pie, eh, eh, te ataca y te, te, te revuelca y te pega. Pero también cuando se llegaba a la casa, borrachito, todo moreteado, sangrando, cojeando de un pie. Y ajá, sí. le preguntaban los papás, ¿de dónde veniste? ¿peleaste? Sí. No, mm. me agarró la mona. Okay. Y todavía está la fecha, cuando uno está enfermo, le dicen, Ay, es que te agarró la mona, o ando la mona encima. O sea, tan, tan estaba la leyenda de la mona eh, en la sociedad, en, el, en los pueblos, que ahora cuando tienen estas eh, uh -huh. malestares o se sienten destruidos, sí. comentan... Si no, sí, o de andar uno, es que ando la mona encima, o por lo menos es muy a la alajuelense muy alajuelense, la mona ¿dónde se aparecía, cuál era su territorio? Er, todos esos son eh, de la meseta central y de origen campesino, porque eh, nuestra cultura es profundamente, aunque ahora las nuevas generaciones no lo quieran ver así, ¿verdad? Se sientan muy modernas y muy este, eh, occidentalizadas, pero nosotros somos los costarricenses de origen campesino, básicamente, y nuestra cultura está definida por, eh, el por los cultivos, por el café, por el trabajo en el campo, por la siembra de horticultura, ¿verdad? Y se nos nota mucho, ¿verdad? Somos gente que nos gusta mucho conversar, este, eh, nos gusta mucho, eso es muy propio del campesino, y del ¿Cómo? indígena también. Pues muy, eh, muy interesante las historias que nos platicó, qué padre conocer a un país por medio del folclore, de las leyendas, de los misterios, eso me fascina, esta plática que tuvimos fue realmente un viaje hacia, hacia la región donde se encuentra su país y de verdad fue un placer escucharlo y platicar, obviamente y tendríamos muchas más cosas que platicar, pero bueno, ya también es hora de que vayamos o lo dejemos eh, dormir y después quizá en otra transmisión pueda aceptar una nueva... Un, bus, un gustazo, es más, si me encuentro algún tema, te aviso para que me invites y lo conversemos. Perfecto, sí. Si prepara otras historias de, de Costa Rica como las que hoy platicamos, podemos hacer una segunda parte porque quedé fascinado con, con estas historias que, que desconocía de Costa Rica y que me acercan más a, a, la, a la gente de allá. Perfecto, muchísimas gracias, eh, muchas gracias a todos los contertulios, un gran saludo y por aquí los esperamos con mucho gusto en Costa Rica. Muchas gracias Rodrigo, un abrazote gracias, desde Miguel. México. Chao. Pura vida. Pura vida Costa Rica. Bueno gente, pues eh, terminamos esta transmisión, espero les haya gustado tanto como a mí. Eh, la verdad a mí me encanta platicar sobre estas leyendas, sobre la cultura, sobre lugares que, que no he ido, que no conozco. Me gusta mucho, es parte de la antropología que es ciencia que me gusta. Y gracias por acompañarme también, por estar escuchando estas historias. Eh, el día de hoy nos acercamos más a los ticos, a nuestros hermanos ticos, ya los conocimos más, aprendimos más de escultura de su historia, de sus leyendas. Entonces, si alguien conoce algún narrador, algún escritor, algún eh, historiador de sus países, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela, Argentina, Uruguay, eh, Paraguay, por favor mándenme un mensaje para que nos platique más sobre las leyendas de estos países, sobre la cultura y demás entonces yo estoy muy contento, estas son las cosas que a mí me gustan, estas son las cosas que yo les doy valor eh, Es casi en otras tradiciones echamos relajo nos divertimos y demás pero la verdad me da mucho gusto que me hayan acompañado el día de hoy con un tema que a mí me apasiona eh, si conocen a personas que sean igual de interesantes y que sepan mucho sobre el lugar donde viven, no solamente sobre el país, quizás sobre la región, y que quiera platicarnos este tipo de historias, para mí sería genial. Este es el rescate que se debe de hacer sobre el folklore sobre la historia, la cultura de las diversas poblaciones que existen en Latinoamérica, ¿no? De alguna u otra forma, nosotros los latinoamericanos debemos de de unirnos, de hacer, valer nuestra, de hacer valer y que valoren los extranjeros nuestras historias, nuestra cultura, nuestras tradiciones, porque la verdad somos muy agachones con los extranjeros, con los europeos, con los eh, norteamericanos. Somos muy agachones, pensamos que las culturas de otros países son mejores que las nuestras, cuando la verdad es que ellos son los que vienen a conocer nuestras culturas, de tan interesados que están en nuestro terreno, en donde vivimos, en nuestras costumbres, y nosotros como vivimos aquí no le damos mayor importancia, sentimos que lo nuestro es indígena y esto es clasista, sentimos que esto no vale, que esto es eh, cuentos, y creemos que lo que nos cuentan de, de Europa, de Asia y de otros países es maravilloso y mucho más valioso que lo nuestro, y cuando no es así, nosotros nosotros tenemos una historia muy, muy grande, riquísima, maravillosa, que ojalá todos tuviéramos el mismo, la misma, eh, la, la misma forma y gusto por compartirla con otras personas. Gracias a todos por acompañarme, el día de mañana es jueves, mañana voy a ver qué tengo, si no hay nada para eh, mañana, vamos a hacer la rajada peludona para que me hablen y me cuenten historias paranormales, y el viernes... Tenemos a un señorón de señorones. Yo ya les dije en Patreon quién es, pero se los voy a decir ahora mismo porque es importantísimo. El, el viernes tenemos en vivo y en directo al señor Anthony Choi. Anthony Choi desde Perú estará con nosotros. Un señor con una trayectoria muy grande. Eh, dentro de los temas paranormales y de misterio en Latinoamérica Anthony Choi estará con nosotros estoy muy contento de que tengamos a otra leyenda de los fenómenos de misterio de eh, Latinoamérica Anthony Choi estará con nosotros y el sábado eh, no, todavía no sé si el sábado tenga un invitado no lo recuerdo pero vemos qué pasa el sábado, así que muchas gracias a todos, mañana eh, estaré en mis redes sociales, por favor ahí comentenme, ahí les voy a estar contestando, lo que les suba por favor denle like, compártanlo, échenme la mano para que estas transmisiones lleguen a más personas, hoy no hubo muchos superchats, pero bueno siempre les agradezco mucho el que me apoyen con los superchats, con las donaciones, con las estrellitas, con los comentarios, con las llamadas, con todo lo que hacen por mí, eh, por lo, los regalos que me hacen desde la wish list. gracias por todo ese cariño, yo también los quiero mucho, y el hacer esto, estos programas y compartirlos con ustedes, de verdad es, es muy bonito, muy bonito, gracias por, por valorarlo, gracias por estar conmigo, por acompañarme, por ser parte de esta gran aventura, de los temas de misterio, y por último, anuncios, anuncios importantes, el 22 y 23 de octubre estaré en Mérida. 22 y 23 de octubre en Mérida en el evento Tsunami, eh, Terror y Magia. Ahí voy a estar en el Tsunami, 22, 23 en Mérida, Yucatán. Luego, en un 85%, estamos como en un 85% de que esté en la Ciudad de México el día... 30 y 31, 30 y 31 de octubre. Se los voy a decir en qué evento todavía no, no concretamos. Está en un 85%. Ya me dijeron sí, ya me dijeron sí, pero quiero ver ya que salga mi foto en la publicidad para decirles sí. Pero de una vez se los voy a decir. 30 y 31 estaré en la MOLE, en la MOLE, la Ciudad de México, en el evento de terror de la MOLE, así que toda la gente que sea de Ciudad de México los quiero ver ahí, quiero que hagamos una super reunión de la Legión Oxlack, yo sé que hay mucha gente en Ciudad de México que, que sigue el canal, entonces este es un llamado para todos los que sean de Ciudad de México, del Estado de México, para que nos veamos en la MOLE, Quiero estar con ustedes, quiero platicar con ustedes, quiero que nos veamos ahí en la mole 20, no, es 30 y 31 de octubre. Todavía no se cierra, todavía no está concretado. Ya me dijeron sí, ya está en mi lugar, pero como les repito, hasta que no vea mi póster de que voy a estar en la mole, pues todavía no es 100%, ¿no? Pero por el momento ya puedo anunciar que estaré en la mole 30 y 31. Todavía no confirmado pero ya saben. Y el 5 de noviembre estaré en Puebla, 5 de noviembre estaré en Puebla en el evento ACAI que se realizará en el Centro de Convenciones Puebla, 5 de diciembre, no, 5 de noviembre en el Centro de Convenciones Puebla. Voy a dar una conferencia, voy a estar con ustedes, voy a platicar, vamos a, a tomarnos fotos, a convivir, va a ir Andrea, a todos estos eventos va Andrea, va este, mi manager, va mi equipo, entonces pues para que nos conozcamos toda la legión Oxlack, nos vemos en esos tres eventos, Mérida, Ciudad de México y Puebla hasta el momento. ¿Cuándo en Tijuana para ir a verte? Y en Tecate, Baja California, en Tecate, Baja California, todavía no cierro eso, pero en Tecate, Baja California, parece que en los últimos días de noviembre, Todavía no está confirmado, pero mañana arreglo eso, mañana me muevo y checamos si también estaré en Tecate, Baja California a finales de noviembre, ¿sale? Así que pues gracias a todos, los quiero mucho, nos vemos el día de mañana y nos vemos en todas mis redes sociales. Los quiero mucho, descansen hasta mañana, gente de Instagram, gente de Twitter, de Facebook, de YouTube, de todos lados, Twitch, un abrazo, gracias, hasta mañana. Gracias chicos, descansen. Gracias Beatriz, un abrazo. José, gracias Emea. Oliver, un abrazo. Gracias Mao Barrera, saludos. Maru, chulada, saludos. Lizeth, gracias Mao Barrera, gracias. Descansen.